¡Buenos miaus! Esto es un resumen de lo que se sabe de los llamados cráneo misterioso de León y cráneo de Rodope hasta la fecha. Comenzaré exponiendo por orden cronológico lo sucedido muy brevemente. Sobre el año 1995 aparece el cráneo misterioso de León, en España. No tienen ni idea de qué es y van preguntando a vecinos y conocidos a ver si alguien sabe, pero nada. En el 2001 aparece el cráneo de Rodope, en Bulgaria. Dicen que lo estudian pero desapareció. En realidad no se sabe nada oficial de él. Del 2002 en adelante proliferan un montón de artículos dando a conocer el descubrimiento y la desaparición del cráneo de Bulgaria. Se divulga que los científicos dicen que no se parece a nada conocido, pero sigue sin haber pruebas oficiales de nada. En 2016 se publica el artículo Mala Anatomía, Bad Anatomy, intentando desacreditar el cráneo de Rodope. Dicen que es un cráneo de vaca roto y deteriorado. En 2017 hablan de cráneos extraños en la televisión, y a raíz de eso el portavoz del Cráneo de León empieza a difundirlo buscando una respuesta, pero nadie puede determinar a ciencia cierta de qué bicho se trata. En algún momento después de eso, una persona se interesó por este cráneo y se puso a realizarle pruebas científicas. Finalmente, en 2022, se lleva a cabo la charla durante las Jornadas del Misterio en Santa Colomba de Somoza, en la cual exponen que los resultados de dichas pruebas científicas demuestran que no es una vaca, pero no pueden determinar qué es. Prácticamente 20 años para volver al principio añado esto cuando el vídeo está ya prácticamente terminado. Sé que al final ha quedado muy largo, pero teniendo en cuenta todo el contenido que resume es comprensible. No obstante, iré dividiendo cada tema en capítulos separados, porque entiendo que todos tenemos vida e intereses propios. Así que si por lo que sea no te interesa un tema, simplemente puedes saltar al siguiente o buscar lo que tú quieras en el índice. Y por cierto, mientras editaba este vídeo algunos espectadores beta criticaron que metiera tantas bromas. Decían que restaba seriedad. Si tú también piensas eso, lo único que tengo que decir al respecto es es mi vídeo y me lo follo cuando quiero. Y si no te gusta, en la descripción tienes todas mis fuentes. A mí no me rayes. Antes de empezar voy a presentar a estos tres caballeros. Son los que hablaron en la charla de 2022 en la que se probó que no es un cráneo de vaca. Les presento porque irán saliendo antes de llegar a ese momento. Iván es hijo de quien recibió el cráneo misterioso. Aceptó la responsabilidad de darlo a conocer. Luis es veterinario y ha colaborado en la investigación científica de este cráneo. Y este hombre es quien se interesó por el cráneo y financió su estudio científico. Prefiere mantenerse en el anonimato. Se hace llamar buscador de la verdad o investigador X. Yo me referiré a él como Ford, porque buscador de la verdad me parece muy largo y me da pereza andar llamándole así todo el rato. ¿Y es que Investigador X? Igual soy yo que tengo la mente sucia. Hola, nena, soy Investigador X. Para mí es Ford. Luego explicaré de dónde saqué ese nombre. Esta historia comienza con el cráneo de León. Apareció en un pueblecito de montaña en 1995 o el 98. No sé decir exactamente porque en la charla Iván dice que en el 98, pero luego debió de hacer memoria y subió un vídeo que pone en el 95. En realidad, saber exactamente cuándo apareció no es tan relevante. Lo curioso es cómo apareció. Pero en el año 1998, cuando el perro ya tenía tres años de edad, pues vino con este cráneo en su boca y se sentó y se lo dejó a mi madre en los pies. De una forma muy curiosa, porque el comportamiento del perro no era normal. Pero no solamente lo hizo una vez, sino que como no se hizo caso la primera vez, volvió a coger el cráneo, se lo volvió a dejar a mi madre en los pies de segundas. Me lo dejó a los pies en este mismo lugar. Me lo dejó la boca, me lo dejó a los pies y yo le dije, ¿qué me deves aquí, cariño? Y lo miré, qué cosa más extraña, y lo puse en esa caseta que veis ahí detrás. Lo dejamos de adorno a la caseta del perro durante años. Y de hecho, estando sobre esa caseta, sufrió un pequeño accidente. La pieza, como veréis luego, está fragmentada en tres partes, porque si no, creo que con la, con la ventisca cayó y se, se llevó a... La caseta a... del perro con, eh, en el invierno, pues un día de mucho viento pues se cayó al suelo y se fragmentó en tres partes. Y entonces, pues, bueno, se conservan las partes, pero obviamente están sueltas y no queremos pegarlas con pegamento porque Exactamente. no es... Eh... Lo, suyo. lo curioso de todo esto, que si realmente es frágil, que lo es, ¿cómo es posible que un mastín leonés con una fuerza mandibular de dos toneladas lo haya traído sin romperlo? Porque eso también es misterioso. En realidad los mastines leoneses no tienen una fuerza mandibular de dos toneladas. Es cierto que son de los perros más poderosos, pero ahí se vino un poco arriba. Lo que sí es verdad es que los perros normales lo que hacen con los cráneos normales es comérselos. Y la segunda que no dije antes es que venía limpio, tal cual lo veis. No traía tierra, ni agua, ni nada por el estilo, por lo cual, sospecho que no lo cogería del suelo. Básicamente el sitio donde puede, puede haber sido el punto exacto. Claro, si el animal no te lleva, es tan sencillo como, por ejemplo, en el momento en que pase de la acera de enfrente, que está el río y está el prado, que está ahí detrás, como lo peines centímetro a centímetro todo ese no, perímetro, Pero lo que digo no es que, lo que a en una cueva, en, claro que... en tierra rasa no he estado, no, pero, ¿sí? porque no estaba enterrado. Puedes eliminar, sí. Entonces claro, tenéis que estar en una cueva, encima de una piedra o en un sitio que no haya tierra. Se pasaron un tiempo preguntando a vecinos y conocidos si sabían de qué bicho podría tratarse y nadie sabía nada, excepto un hombre, el pastor del pueblo, que se aventuró a dar una hipótesis. Cuando lo cogió, rápidamente lo miró, lo levantó y nos dijo que se trataba de un río Y claro, nos quedamos así. ¿Qué es un río Pues según él, eh, luego lo hemos estudiado en, eh, y resulta que un Bailo, nos dijo que era de esos seres que bajaban de los rayos cuando había tormenta habían visto dos riñubeiros por la calle abajo del pueblo de Villa de Ciervos, pues unos antepasados de, de este hombre, ¿no? Mientras tanto, en 2001 apareció el cráneo de Bulgaria, en las montañas de Rodope. En verdad, esto es lo único indiscutible sobre él, que existe o al menos existió. Ahora está en paradero desconocido. Tirando del hilo de los artículos disponibles en Internet, lo más cercano que he encontrado a una fuente original es una referencia a un periódico turco llamado Mi... Eso que publicó un artículo en enero de 2002. Esta referencia menciona a un hombre de Plop Deep que prefiere mantenerse en el anonimato. Ese hombre cuenta que fue visitado en sueños por cinco humanoides vestidos con ropas metálicas doradas. Asegura que le indicaron en qué punto de las montañas debía ir a buscar, y al ir encontró el cráneo junto a un objeto metálico. Hablan también de una reunión en Asenovgrad, en la que científicos se juntaron para discutir sobre ese hallazgo. De esa reunión salen las declaraciones del profesor Jordan Jordanov, científico de renombre en Europa, y Katia Malamed, arqueóloga de la Academia de Ciencias de Bulgaria, quienes aseguraron que no habían visto nada igual en toda su vida. Su descripción del cráneo es la siguiente. Sobre 250 gramos de peso, 8,8 onzas, tiene seis agujeros que aparentemente pertenecen a órganos sensoriales y no tiene agujero de la boca. Y el autor del artículo menciona que, a pesar de parecerle un descubrimiento importante, le resulta extraño no haber encontrado la fuente de esa información ni ningún otro artículo sobre el tema, por más que lo ha intentado. Dice que ese periódico ha sido fiable por más de 30 años, pero se le notan sus dudas y las del editor de la nota, quien tras cuestionarse la posibilidad de que fuera un engaño fue, por lo que he encontrado, quien expuso la hipótesis de que se tratara de un alien abatido en la Segunda Guerra Mundial y enterrado de mala manera. Durante el artículo no dicen que tuviera que cavar para encontrarlo, pero el editor sí menciona que estaba enterrado. También invita a sus lectores de Europa del Sur a que les manden más información si la hubiera, pero si llegó a ocurrir no he encontrado nada al respecto. Después de eso, se publicaron más noticias con el mismo problema. No es posible rastrear la fuente original. Se copiaron unos a otros la información. Cuentan que la arqueóloga que mencioné antes, Katia Malamet, y el profesor Dimitr Kovachev, director del Museo Paleontológico de Asenovgrad, le realizaron un estudio científico al cráneo. Ese profesor dijo que el cráneo no es un fósil y que no tenía analogía ni correlación con nada de los últimos 30 millones de años. A lo que yo me pregunto, ¿entonces es que tiene algún parecido con algo de más de 30 millones de años de antigüedad o solo fue una manera elegante de hablar? Me explico. En España no sabemos algo y ¿qué decimos? Ni puta idea. Al profesor Dimitar Kovachev le preguntaron si sabía qué era el cráneo y él se puso su monóculo y respondió No hemos sido capaces de hallar ninguna analogía o correlación con nada de los últimos 30 millones de años. Qué cabrón, no tiene ni puta idea, pero me ha puesto en mi sitio. Por lo que pone aquí, este cráneo está teniendo más difusión en Oriente que en Occidente. Al parecer se están difundiendo unas imágenes del estudio que se le realizó al cráneo, unas radiografías y unos cortes que muestran su estructura interna. También encontró una reconstrucción que alguien se inventó, puede asegurar que no es correcta. Ese es el de Bulgaria, ese es el de Rodope. Esa es una de, de las capturas que hice de, de las publicaciones que tienen hechas en internet. Y si os fijáis, a la parte derecha, en la zona donde está más verde, más clarito, ahí se ve el cráneo de Bulgaria, ¿no? Tiene un parecido tremendo, o sea, es un calco de, de, de aquí de León. Lo que pasa que en el caso de aquí, del de Bulgaria, está más destruido, ha sufrido más daño y entonces el hueso está más incompleto. Y luego la fotografía grande, que tiene como un sombrerete, si os fijáis, eso es porque la ciencia, cuando estuvo estudiando este cráneo, pues rompió parte del hueso, ¿no? Para ver esas seis cavidades, que son esos agujeros que tiene ahí arriba, entre la superficie de aquí arriba y la frente, digamos. Aquí en esta zona tiene unos agujeros, y esos agujeros decían que podían pertenecer a órganos sensoriales desconocidos. Lo en la aquí de León también tiene esas cavidades, lo que pasa que, como se hizo un TAC, pues no hizo falta romper nada ni nada, porque en base al TAC pues es cuando están haciendo los estudios para conservar la pieza y que no sufra daños, evidentemente. Pero sí, ahí esa captura se ve básicamente que ese cráneo y el de León pues tienen un parecido tremendo. El de la izquierda, el que se ve así en foto rosa, porque el que hizo la fotografía con una cámara profesional, pues salió porque realmente el cráneo es blanco y ese somier era de color azul oscuro, pero quedó la foto así en ese tono y bueno... Mmm. No sé, es la foto oficial del cráneo, básicamente esa. Y ahí se puede apreciar que, que son los dos iguales. Hay que hacer un poco de puzzle, porque claro, a uno le sobran un poco de hueso, a otro le falta, porque claro, eso como ha estado la intemperie rodando por ahí, pues se ha ido desmoronando, pero sí que son, se ve claramente que, que son iguales. Un psíquico famoso en Bulgaria, Kobra Tomov, dijo que el cráneo pertenecía a un ser genéticamente modificado creado por los atlantes, y que eran los restos de un experimento fallido llevado a cabo en la zona hace miles de años. Y hay más cosas que se dicen de este cráneo, pero no he encontrado que se publicaran los resultados del estudio científico desde una fuente fiable. Pero como tantas cosas se dicen, ¿pero eso qué es? pseudociencia, ¿por qué? Porque no se demuestra. Y como no está, por eso es solo humo. Nos basamos en el humo, por eso. pero este no es humo. Esto se puede tocar, se puede palpar, se puede valorar, hay un estudio comparativo y hay mucho más. Pero ya llegaremos a eso. Iván y su familia se enteraron de la existencia del cráneo de Bulgaria en 2002 por un artículo de la revista Más Allá. Al ver la fotografía de aquel hallazgo, pues rápidamente identificamos que este cráneo era igual que aquel. Y hay otro igual que este, que tampoco se sabe de qué es. Va a ser algo importante, vamos a guardarlo. Lo metimos en una caja de zapatos, en el armario, y luego empezamos a, a buscar más información. Pero en aquella época, en estos pueblos, no teníamos internet, no sabíamos dónde buscar más información y entonces pues no encontramos más que el hallazgo, ¿no? Así que al cráneo no le quedó más remedio que esperar. La poca información que había del cráneo de Bulgaria se siguió divulgando sobre todo en revistas y en sitios de internet dedicados al misterio y la ufología, por lo que seguía habiendo mucha curiosidad, incluso a veces un poco de sensacionalismo, pero ninguna prueba de nada, y como el cráneo había desaparecido, no se le podía realizar un estudio científico que sacara de dudas a los curiosos. Y aún así, en 2016, hubo unos valientes que, sin tener el cráneo en la mano, simplemente con la información de Internet, con la misma información que yo he expuesto aquí, se atreveron a realizar algo que ellos llaman un estudio científico. Y en serio que les reconozco el mérito de su valentía, ¿eh? <risa> así es. Hay que ser muy valiente para tener las gónadas de publicar semejantes perpento y luego esperar respeto por parte de alguien medianamente sensato. No solo hablan del cráneo de Rodope, también hablan de los llamados cráneos de Ladigea o del Cáucaso. Luego mencionaré algún detallito sobre ellos. Intentaré ser breve. Entre mucha morralla que consiste en alimentar su ego, falacias del hombre de paja y uo Zominem, y lecciones de anatomía de las que no sacan nada en claro, dan solamente dos tenues argumentos para sostener su opinión. Y como no. soy buena, ni de coña, voy a pasar por alto el hecho de que sacaron un artículo que pudiera considerarse provocativo poco antes de publicar un libro. Que alguien mal pensado podría decir que fue simplemente por puro marketing. Y voy a ir directo a su punto. Sobre el cráneo de Rodope sostienen que se trata de un cráneo de ternero roto y desgastado. Sobre los del Cáucaso, que se trata de cráneos de cabras rotos y desgastados. Muy originales ellos. Divagando sobre el cráneo de Rodope, en cierto punto dicen, tan pronto como cualquiera entrenado en anatomía, animal o paleontología, donde rápidamente aprenden a reconocer animales a partir de fragmentos rotos. Mira el espécimen. La respuesta es obvia. Es un cráneo parcial de un animal con la región de la cara rota. Tan obvio no es cuando hubo una reunión de científicos en Asenovgrad para discutir qué antes era el cráneo de Rodope cuando apareció. Y ellos, con el cráneo en sus manos, no supieron identificar la especie a la que pertenecía. Pero venga, como la información sobre el de Rodope es cuestionable, veamos qué se dice sobre el cráneo de León, que es prácticamente idéntico al de Bulgaria, así que vale igual. Porque es una, una cosa extraña, es una cosa que no tiene... Eh, ninguna comparativa previa. Y no lo dice solo una vez, ni solo él. No hay nada realmente que, que a mí me recuerde, que esto me recuerde a un algo. O sea, con lo que, sí, que, tenemos, que tenemos ahora mismo, ahí, ¿no? Nos tenemos base. Base. Sí, sí. Podemos descartar a todas porque no hay ninguna hay parecido a Los órganos no tienen una concordancia con lo que ya existe. Y yo no descarto que desde luego el caño es muy extraño claro, y yo no tengo nada, idea es... a que pueda pertenecer. No le quito, digamos, mérito en el sentido de que algo sea algo extraño. Por cierto, esta mujer que habla con acento andaluz es Esther Núñez, pariente de León, una reputada arqueóloga española. También irá apareciendo a lo largo del vídeo. De vuelta a este artículo. qué respuesta es obvia, mi, mi, mi, Menos lobos, caperu ¿Y qué feliz idea se les ocurrió para intentar demostrar su hipótesis? El estudio que ellos hicieron básicamente fue hacer una demostración en directo de cómo... Era posible, eh, digamos, eh, manipular un cráneo para moldearlo y destruirlo a base de mm, pizallas, tenazas y martillo y darle forma a algo que, cuyo resultado final es esto. Te parece como un huevo una castaña al especimen de león. Y los ingleses dicen que a ellos les parece exactamente lo mismo que esto. Esto. Igual que esto. Ellos ven esto y esto igual. Para una cosa que hacen, que podría llegar a ser útil, van y la malinterpretan por completo. Iván también destruye un cráneo. Yo en hice la prueba. Compramos la cabeza de una tercera en una carnicería, hicimos lo mismo que los británicos. Y el resultado que tuvimos, pues, distaba mucho de esa pieza. La guinda de esta parte del artículo es el último párrafo. Desafortunadamente nadie podrá investigar el cráneo de rodopio original porque aparentemente está perdido. Me encantaría haber visto sus caras cuando se enteraron de que en España apareció otro igual. El cinismo de esta frase final se hace patente cuando no han mostrado ni el más mínimo interés por el cráneo de España para comprobar por sí mismos si estaban en lo cierto o no. Pensaba hablar solo de los de Rodope y de León, pero me apetece decir un par de cosillas sobre los otros cráneos. Ni siquiera rompieron un cráneo de cabra para intentar desacreditarlos. Apenas ponen unas imágenes que ellos se piensan que sustentan su hipótesis. Yo creo que dijeron, ya vamos a hacer suficiente ridículo con lo de la vaca. Mejor esto lo dejamos así sin más, a ver si conseguimos mantener algo de dignidad. ¿Recuerdas la arqueóloga española que mencioné antes, Esther Núñez Pariente de León? Resulta que esa mujer, casual o causalmente, sí que ha tenido esos cráneos en la mano, y de nuevo, casual o causalmente, habló de estos cráneos en las jornadas de Santa Colomba, justo antes de que hablaran del cráneo de León. Estos son los cráneos. Entre otras cosas dijo esto. Vi que había un, un elemento que parecía un diente. Si pensamos que era un animal que luego te, tuviera un hocico protuberante, podría ser que aquí estuvieran los huesos del oído. Y que no fuera un diente, sino que fuera pues, precisamente eso, del sistema auditivo. Pero es que fijaros que uno de los huesos está ahí. Eso es muy abajo para que pueda ser del oído bajo ninguna circunstancia. Fijaros que, por ejemplo, eh, la parte del de cuerno es muy parecida, pero luego, aun suponiendo, fijaros aquí dónde está la parte ocular, lo que sería lo que cogería el globo ocular. Y fijaros que esto se cortara por aquí, que es que seguía la parte de, de, del ojo. Sin embargo, aquí se conserva el ojo, lo que supuestamente es un sistema para la respiración, y aquí estaría lo que está boca sí. con alguna pieza que es lo que parece. Es que antropológicamente, o sea, tiene visión frontal. Tiene visión frontal, andar bípedo. La, al y tal, si contamos y la, con que tiene una muela aquí, tan <coughs> abajo, que parecería un sistema de dentición de, dentición. de una cara pronata de una cara plana, ciclo, no de hocico, prominente. Que sí, vamos, que no es una cabra ni de coña. Y ya que me pongo, me pongo a tope. Los cráneos aparecieron en una cueva. También es cierto que estos se han salvado, digamos, milagrosamente por el contexto. Porque, porque estaban no hay más una que es otro misterio, claro. Por eso no sabemos si en su momento se descubrieron algunos No hermano. se han encontrado que se sepa de este tipo Por más. eso digo. Bueno, hay unos parecidos en Rodope y el león ha parecido otro también. Las excresencias de la cabeza son diferentes, no son como cuernos, pero bueno, ya van siendo varios. Quiero preguntar una cosa a Iker Jiménez, y ojalá que esto le llegue y me responda. Iker, tanto que dices que aquí en España también hay mucho misterio y que tenemos que aprender a valorar lo de aquí... Te han dicho a la cara que en tu país ha aparecido un cráneo que no se sabe qué es. ¿Por qué no has intentado ponerte en contacto con quien lo tiene para informarte? Que vale, en ese momento no había pruebas de nada y además eres de ciudad, que la mayoría no habéis visto una vaca en persona. Hubiera comprendido que hubieras defendido que es de ternero. Pero es que nada, nada de nada. ¿Por qué? En mi pueblo se dice que se predica con el ejemplo, mozo. Aunque también se dice lo de nunca es tarde si la dicha es buena. Y por cierto, luego mencionaré más detallitos sobre la aparición de Esther en Cuarto Milenio. Por si alguien siente interés, dejo el resto del artículo. ¿Cuántas verdades hacen falta para callar las mentiras que esos perros ladran? Además de haber demostrado yo solita, sin necesidad de un entrenamiento en biología demasiado extenso, que su artículo es absurdo y cae por sí solo, más adelante veremos los resultados de las pruebas que le realizaron al cráneo de león. La bueno, los resultados que han querido soltar. A mí se me quedó corta esa charla, la verdad. Pero bueno, el cráneo de león había quedado en una caja de zapatos dentro de un armario. Pasaron los años y en el 2017, viendo un programa de televisión que se llama Extraterrestres, Hablaban de cráneos y cosas así. Y entonces nos volvió la mente de nuevo esta pieza. Y lo que hicimos fue entrar en internet, que ya había internet, y eh, buscar. Ya hemos visto lo que hay sobre él y el artículo Mala Anatomía. Nosotros no somos científicos, no sabemos nada ni nada. Entonces con esa información decidimos ir a gente experta. Así que nos pusimos en contacto con científicos de Atapuerca y llevamos el cráneo a que los examinara ellos, con un programa informático que eran capaces de coger cualquier hueso de cualquier animal y cortarlo por cualquier sitio y tal, decidieron intentar investigar a ver de qué animal se trataba. El hombre con el ordenador ahí, ¿eh? buscando a ver si podía encontrar, pues no, no llegó a, a sacar eh, eh, lo que ustedes ven aquí y en resumen en Atapuerca les dijeron que era una pieza muy interesante pero ellos estaban especializados en homínidos y eso claramente no pertenece al género homo y tampoco encontraron ningún otro animal vaca o no que coincidiera con él así que no podían ayudarles probaron en el departamento de paleobiología del museo de historia natural de Londres y comparando con fotografías de su base de datos los especialistas concluyeron que podía tratarse de la parte posterior de un cráneo de ternero. En realidad, lo que hicieron los británicos no fue compararlo con nada, sino tomar al pie de la letra un trabajo publicado en el Skeptical Magazine en el que lo relacionaban con un cráneo de vaca. Donald Procero, Alexei Bondarev y Tim Callahan realizaron un experimento práctico con un cráneo de vaca. Se parece como un huevo a una castaña al espécimen de león. Por otra parte, admitir que se trata de una obra artesanal significaría dudar del testimonio de Iván, de su madre María Elena y de toda la familia, cuando no solo no han ganado un céntimo con este asunto, sino que llevan gastados muchos euros en desplazamientos y pruebas para satisfacer su curiosidad. Y fueron a otros sitios que supuestamente son referentes científicos, pero les ignoraron o incluso menospreciaron. Así que no merecen que les mencione. Bueno, pues exploramos otros caminos. Nos pusimos en contacto con Josep Quijarro y nos invitó a ir al Congreso Mundial de Ufología, el segundo que se celebraba en Barcelona. Esa fotografía la sacó además Josep Quijarro. Esa fotografía es de cuando estuvimos en el Congreso de Ufología de Barcelona. Está hecha a propósito para que todo aquel que diga que es una vértebra vea aquí que no lo es. Para eso es esa foto y quedó bastante, bastante bien porque se ve lo raro que es. ¿eh? Bueno, pues llegamos allí con el cráneo y lo estuvimos exponiendo igual que aquí y todo el mundo que estaba allí, pues lo estuvo fotografiando, mirando, y tal. Estaban entidades así como Eric von Daniel, que para el que no lo conozca, pues es un señor suizo que es escritor. Now in all the holy books of of mankind, including the Bible, it says the gods in plural created humans according their own image. We know. Bueno, en resumen, a los interesados en el mundo ufológico se les hace el culo gaseosa con este cráneo y han ayudado un montón en su difusión. De nuevo, a veces pecando un poco de sensacionalistas. Pero bueno, yo creo que se les puede perdonar, solo están emocionados. Hasta ahora, el único que me ha ayudado ha sido Yusef Quijarro. Todo conmigo de la mano, es investigador, yo le estoy agradecido también. Pero ha llegado un momento en el que el hombre pues, ya no ha podido continuar porque, claro. Las pruebas cuestan dinero y, y, desgraciadamente, el dinero es lo que escasea para, para la inmensa mayoría de las personas. Antes de continuar, me gustaría dejar un comentario de Iván. Sí que me han criticado gente, ha dicho, joder, si tú quieres curarte de una mano, vete al médico, no te vayas a, al carnicero. O sea, si tú quieres saber de qué es un hueso, vete a paleontología, vete a la universidad, no te vayas a la ufología. Pero es que yo estuve en la universidad y estuve en la paleontología. Y no te dieron nada. Y no metieron solución. Y esta mujer es Viviana. Hasta ese momento se habían acercado al mundo científico y ufológico. Pero por si alguien se pregunta. ¿Os habéis metido en el terreno sensitivo? Sí. No, digo de gente sensitiva. Sí, Viviana de tiene un vídeo en internet que se titula Testimonio de Viviana sobre el cráneo misterioso. En realidad, el vídeo se llama Testimonio de Viviana sobre el cráneo misterioso. Fue grabado en 2019, en el mismo año de que el Congreso de Ufología en Barcelona. Ella te dice, pues, canalizándolo, lo que ella ve, que le me refería a, es a muchos, a muchos sensitivos. De, de hecho, Varios, hay, hay claro, como de personas, personas. Me refiero a ver qué perciben ellos. Perciben una energía, claro. dicen, que es positiva, eh. que es muy buena que es muy grande. Pero de estos temas yo creo que es mejor que hablemos un poquitito más tarde. Y bueno, pues he estado dando conferencias por ahí, mucha gente lo ha visto, nadie sabe qué es, tal y cual, pero no han prestado atención hasta que un día, pues, eh, este señor... Se interesó por la pieza. Y mientras ese señor le realizaba un estudio científico al cráneo, Iván siguió divulgándolo él solito hasta el 6 de agosto de 2022, cuando se juntaron los tres caballeros que presenté antes, en la que he denominado LA CHARLA, con mayúsculas, durante las Jornadas del Misterio organizadas junto con la organización Manisas. Las jornadas enteras están en internet. Dejaré links. LA CHARLA, que a nosotros nos interesa, es la última de todas. Hay dos vídeos. Uno se escucha mejor, pero a veces se peta la imagen y no se ven bien las diapositivas, así que alternaré las imágenes entre ese y el otro vídeo según me convenga. En la charla, primero Iván cuenta la historia que acaba de detallar. Luego da paso a Luis, que es el encargado de explicar la parte científica. Mi nombre es Luis Aydaga, soy veterinario, especialista en el campo de la cirugía. Entre otras cosas, eh, colaboro con estas grandes personas en el estudio sobre todo de, de la pieza llamada Cámenes eh, misterioso. El cráneo misterioso de Iván, si no recuerdo mal, creo que a pesar 300 gramos, una cosa por el estilo, 315. Es chiquitito, ahí lo tengo yo en mis manos, para que se vea el tamaño que tiene, que es pequeñito, me entra en la mano y poco más. Como bien decía Iván, es una pieza que no es fósil, por tanto debe tener, no llega a mil años, yo me imagino, como calculo por los estudios que hemos hecho y su estado, que está un pelín de tiradeo, pero no es de ayer que debe tener entre 400 y 600 años aproximadamente. Hay gente que afirma que emana cierta energía. Hasta tal punto que nosotros en, en estudios, o como empezamos a hacer estudios previos, llegamos a probar la diestesia con, con la pieza. La para el que no lo sepa, es, todos habéis visto, el típico péndulo que se coloca encima de un objeto o de algo y cuando capta energía se pone a dar vueltas. Y lo probamos con distintos objetos, pues desde la pieza obviamente, un cráneo de vaca normal, un mando a distancia de un televisor, quedaba estar con todo menos cuando se acercaba la pieza. Lo probamos cuatro personas y efectivamente la pieza emana algún tipo de energía. Aparte de ello, una cosa curiosa o característica que no sé si, si podréis apreciar eh, por el tema de la urna, es el olor característico que tiene. Tiene un olor característico mmm, similar a, a quemado, como si fuese a humo. Lo que nos indica es que ha estado eh, expuesto a algún tipo de, de radiación, lo más lógico Sería inicialmente pensar, pues como fue encontrado en la sierra, fue encontrado eh, por un animal que Betasar no lo cogió, es que bueno hubiese sido expuesto algún tipo de incendio, algún tipo de fuego o algo por el estilo. Eso sería lo inicial o por lo que, si no investigamos más, cerraremos el caso y no hablaremos de ello. ¿Cuál es el problema de esa hipótesis? Que no existe ningún tipo de daño por fuego en esa pieza, no hay nada quemado. Por lo cual, eso nos deja, con dos posibles hipótesis, a barajar. Que bien el ser al que pertenece este cráneo haya estado mm, expuesto a algún tipo de... ...energía radial, un tipo de radiación o de radiación de, de algún tipo de energía térmica... ...o que esa misma causa haya sido la causa de, de, del fallecimiento. En cualquier caso, lo que sabemos es que seguramente no estuviese muerto cuando, cuando eso ocurrió. Me gustaría saber por qué creen eso. La parte científica. En cuanto a la parte científica, lo primero, lo primero que hay que decir como, como científico... ...es que el principio fundamental clásico de la ciencia es que no hay nada inamovible. Es decir, cualquier cosa o todo está sujeto a un cambio, a ser reescrito o a ser rectificado. Esa es la base de toda ciencia. Y a continuación pone el ejemplo del Iguanodón, dinosaurio conocido por todos los jugadores del Animal Crossing. Se explica rápidamente. Resulta que este dinosaurio al principio lo reconstruyeron fatal porque el material que habían encontrado les indicaba una cosa, pero al descubrir más esqueletos se dieron cuenta de que estaban equivocadísimos. Significa que esto lo han llamado que es una vaca pero puede estar sujeta a cambio y ahora explicaremos el, el porqué. Mira qué correcto es este chico respecto al artículo que desmonté antes. Cuyo resultado final mmm, dista un poco de, del aspecto que tiene, que tiene esta pieza. Eso realmente al final eh, son opiniones o, o puntos de vista para, para cada uno. A mí el resultado final eh, no me convence para nada de que fuera un, un género de vaca. No hemos necesitado hacer una, una reconstrucción o una destrucción, por ponerle algún nombre. Eh, a lo que hicieron De coger un cráneo y destrozarlo Simplemente lo que hemos hecho Más sencillo, más rápido Y mejor es someterlo a Tomografía computarizada Un TAC, Para ver realmente Cada corte de cada pieza De cada segmento por dentro Y poder compararlo Obviamente hemos hecho una comparativa de las dos No solo de, de la pieza sola Porque hay que compararlo con algo Efectivamente la pieza Lo que muestra eh, los resultados de la pieza Es que su estructura es laminada Que es mucho más de eso, el tener de vaca. Se rompió la nuca y ahí se ven en la foto las laminitas, a la parte izquierda superior, se ven las laminitas ahí, ti, ti, ti, ti, ti, ti, del hueso, ¿sabes? Que no es poroso, que es laminado. Eso, ahí se ven las laminitas que tiene. Que decían, a lo mejor es que al romperse se ha roto y ha quedado de esa manera. Pero es que claro, si vas al cráneo de Bulgaria y ves que tiene las mismas laminitas también, dices, anda, ¿cómo es posible que los dos se hayan roto de la misma forma? Y es, es poco probable, ¿sabes? Entonces, bueno, es más probable pensar que es una estructura oselaminada, que de hecho nos lo dijeron en Atapuerza, que era una estructura oselaminada. Y no es solo eso, sino que el tendro de hoja, digamos, tiene más el hueso, cuando lo ves es como si fuese esponjoso, por así decirlo, ¿no? como si fuese es una, una, una esponja. El piano misterioso, por el contrario, parece tener como... Eh, huevos, algo que recuerda a los huesos huecos huesos de caractiles y llaves, posiblemente para aligerar peso o, ahí ya entraremos en el campo de, de, la, de la conjetura, lo que está claro es que la pieza pesa poco y no tiene nada que ver con, con la densidad de uno o la del otro problema, el problema que tiene este tipo de piezas son los bueno, este tipo de piezas, ya no se queda misterioso por poner nombre a esta monqueta, pero cada vez que se encuentra algo que no se sabe lo que es, son los sesgos. Me resulta curioso porque Ford después también menciona los sesgos. ¿En qué consiste tener un sesgo en este sentido? Simplemente cuando tenemos algo que no conocemos o que no sabemos lo que es, siempre vamos a intentar compararlo con algo que conocemos. Eh, esto lo ves por el ángulo que lo veas, como lo quieras ver, a mí no me recuerda a una vaca para nada y he visto multitud de ellas, pero me puede eh, recordar otras cosas obviamente que no existen. Mucha gente que lo ve me recuerda a la línea de esa película, obviamente, no los relato, pero es un ejemplo de cómo nos lleva la mente a intentar compararlo con, con algo que, que tenemos. Otro estudio que hemos, que hemos hecho, gracias a la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, es eh, un estudio entre microscopía electrónica y la barrido, que lo que ha hecho básicamente es coger muestras de ambas, eh, de ambas piezas y someterlas al mismo tipo de prueba El lado izquierdo es todo el rato el, la microscopía del cráneo, el de eh, la derecha es la de la vaca. Esto Ajá. está a un aumento de 2 milímetros, según eh, van pasando las imágenes. Como te vas acercando, como decía, el no veis es que es como láminas, pero esto es como si fuese con poros, como si fuese una esponja. Sí. Si vas acercando, lo vas viendo más, más detenidamente. Esto es como si fuesen, como si fuesen capas, o sea, obviamente hay, hay opuertos que como si fuese capas. Esto está igualmente a 2 milímetros, esto estaría en las 500 micras que es mucho más cerca, que se supone que cuanto, imagínate, ¿no? cuanto más acá estás de una cosa, más desenfocado y más parecido debería de tener. Entonces, cuando a la deterioro tiende a perder material, no a generarlo. En este caso, si pensamos eso, lo único sería pensar que el escenario es de la derecha y que por el tiempo se han acabado haciendo agujeros. Probablemente el cráneo es de la izquierda que no tiene huecos de material. Por eso, es, no, es, no es lo raro, por su estructura, lo que queremos explicar es que eh, si fuesen dos piezas de vaca aunque estuviesen se separados por X años, sí tendrían cierto parecido. Básicamente lo que son en el taxo las estructuras que os comentaba y a distintos momentos y no tiene una cosa que te pueda variar o que te pueda llevar, mejor dicho, a indicar lo que se dice que es, que es una vaca o un tipo de, de bóvido. Vacas en el mundo hay muchísimas. En el 2018 hay un estudio, 150 millones de vacas tantas vacas como cráneos de vacas, obviamente. Y piezas de estas, actualmente solo hay una porque la otra está desaparecida. No se sabe dónde está, lo que se sabe es que era idéntica. Por tanto, se hace extraño que de tantas vacas solo una acabe de esta, de esta forma. Si ¿Sí? aplicamos que es un cráneo de vaca, yo me hago tres preguntas o varias cuestiones. La primera es, ¿qué es más misterioso? ¿Un cráneo que no tiene origen o que no sabemos de dónde viene? ¿Que una persona o dos personas distintas, que es más raro todavía, ¿hayan destrozado un cráneo de vaca de forma exacta en dos partes distintas del planeta? ¿O que la madre naturaleza haya usado las mismas fuerzas para degradar un cráneo de la misma especie a 3.140 kilómetros de distancia? Esas son las preguntas que yo me haría si afirmase efectivamente que es un cráneo de, de vaca o de bovino Por otro lado, eh, y es el estudio de anatomía comparada de los huesos, en este caso sí es cierto que la pieza está deteriorada, tiene lesiones, tiene daños, pero hay dos cosas que me llaman la atención, o tres si nos ponemos eh, algo, algo técnicos. La primera es, como bien comentaba Esther antes, es el tema de ser bípedo o cuadrúpero. La pieza, como veréis luego, está fragmentada en tres partes. Si unimos esas partes, la parte del coramen magno, que es el agujero por el que comunica digamos, la, la columna al cerebro, queda en la parte ventral, queda en la parte de abajo. Por tanto, como comentaba antes, eso nos puede indicar que efectivamente fuera bípedo y no cuadrúpedo. Y luego hay dos cosas que, si bien es cierto que la pieza parece ser parte del cráneo, a diferencia de la de Roper, conserva atrás lo que podría ser, eh, o lo que parece ser casi en su totalidad, la primera vértebra cervical, conocida como Atlas, es la que sujeta la cabeza. Esa vértebra da información. ¿Qué información da? A priori, posiblemente, casi, casi con seguridad, y sin el casi, es que no es una vaca. Lo primero es por todo lo que comenté antes y lo segundo, porque la, el Atlas de las Vacas, en Atenea comparada lo que se puede ver es que no existe eh, agujero transverso, es un agujero que tiene en el ala del Atlas y que las vacas no existen en este caso, sí parece haber agujeros digo, parece que está, está dañado pero sí hay orificios simétricos aunque luego la pieza está eh, desprendida por ese impacto si hay agujeros simétricos que dan a, a pensar que pudiese ser ese agujero transverso y por otro, es que la, la parte craneal del, del alas que sería digamos, el borde que está más cerca de la cabeza si lo viésemos de frente como si fuese una mariposa una los carnívoros tienen eh, unas muestras bilaterales simétricas que se llaman escotadura alar eh, Los herbívoros, como los caballos, las vacas, los cerdos, no tienen esa escotadura, tienen el agujero alar. Es como si esa, esa, esa cosa que está en el borde, se fuese hacia atrás hasta que da un orificio. Aquí Luis se enrolla un poco con la explicación. El cráneo de León presenta escotaduras alares, como los carnívoros, que es lo que no tienen los herbívoros como las vacas. Por tanto, sí que puedo decir y afirmar que no es una vaca, que parece un herbívoro, que parece un carnívoro, pero no le puedo poner nombre. Hasta ahí es donde en ese sentido. Por si acaso alguien más se ha liado, durante las preguntas aclaró esto. Yo quería preguntarle al científico, porque él ha dicho que no, primero que era herbívoro, después que era el carnívoro, y luego también habías dicho que podía ser reptil, o ave no, Yo te que... pregunto, ¿puede ser insectoide o algo me, a lo mejor eh, como si fuera un pescado? Podría ser pecosa porque es lo que te comentaba, realmente sí. está en base a sí. todo. Lo que te que ser ave o reptil, no es el que pudiera serlo, sino que el tema de cómo son los huesos por dentro, como sí, aquí, sí. Con, con cámaras de aire, recuerda eso. Puede ser un mamífero. imagínate, que haya evolucionado para ligerar peso y tenga esas características, pudiera serlo. Algo tipo eh, pez, Hombre, peces óseos sí es cierto que, que existen, Muchos, la mayoría suelen peces cartilaginosos que no, no guardan eh, esta esa parte Te diría que no por donde se encontró y porque no es fósil Entonces, eh, en los montes de León, que puede ser, imagínate, que lo que sé, como es un águila y acabas ahí igual que, hay en, creo que en una zona de África Hay un cementerio de delfines en mitad del desierto, sí. ¿cómo han llevado ahí? a saber pero está sí, sí. pudiera pudiera ser lo de si ¿sí es herbívoro o carnívoro igual me he podido olear o no he tirado correctamente no. quería decir herbívoro solo comparte con los herbívoros el agujero transverso vale que es lo que no tiene las vacas por eso decía que a nivel claro. anatómico la que está de aquí estos agujeros son el eh, agujero transverso las vacas no lo tienen el cerrívoro sí y si seguimos un paso más adelante el atlas que cuando lo veis eh, Faltaría que esta vez que la que está, es está unida al cráneo, aquí lo que vemos es como una especie de surco, digamos como si, si fuese una muesca en el ala, eso en carnívoros se llama escotadura alar, es típica de carnívoros. En los herbívoros esa escotadura está tan adentro que ha cerrado eh, la parte que está abierta y se produce la escotadura en el agujero alar. Por eso decía que, yendo por pasos, decimos que no es una vaca, decimos que tiene sin fruto con, con los cerívoros, pero... Nos eh, indicaremos más, o más por la parte por el tema de, de la Y en lo que se ve también, adelante del todo, bueno, donde están los agujeros de lo que dicen que pueden ser los ojos, que no lo sé, pues se ve que hay unos desgastes, ¿eh? hay un agujero también, eso, hay justo a la izquierda de la derecha vemos que hay un... Eh, ese es el agujero, que es un agujero que no sabemos a qué, de qué es debido. Tanto a la izquierda como a la derecha hay unos desgastes que la chica de Atapuerca dijo no sé a qué es debido, que hay como, como una hondura ahí, ¿no? Y dice, eso no es no es de una vaca ni nada, esa, esa hondura que tiene ahí. Y dijo el, el otro que, que, bueno, que podía ser desgaste, pero es que claro, como tiene otra gemela al otro lado opuesto, pues ya se quedaron un poco sorprendidos, dijeron, pues mira, esto no, no es normal. No es normal que tenga, eh, porque tú coges el cráneo de un animal, herbívoro, y no tiene eso, es algo peculiar del cráneo, que no es desgaste porque hay uno a un lado y otro al otro que son gemelos, entonces ahí se descolocó un poco la, la investigadora, ¿no? Y, y en el de Bulgaria también tiene esas, esas irregularidades. Sí que puedo decir y afirmar que no es una vaca, si no es una vaca, qué es, ¿Qué es lo que ocurre cuando coincide, cuando no coincide con nada de lo que sabemos o con nada de lo que conocemos, nos quedan, eh, visto lo visto, tres hipótesis o tres posibles opciones. Es posible que simplemente lo único que sea es eh, un animal o un tipo de, de especie en que no esté catalogado, que esté extinto o que no se haya encontrado, o cualquier eh, posible que podamos hacer. Igual simplemente es un tipo de de animal, como os decía, o de ser que le hace falta el número científico, como el, por ejemplo Medipa y la teniendo en cuenta en honor al equipo de investigador de su y científico, simplemente eh, un ejemplo. O lo segundo que es quizá la cosa más seriente que se puede pensar y lo que menos he leído que sean las opciones, que es esto esto es una mutación genética, ¿vale? Las mutaciones genéticas ocurren por mecanismos evolutivos normalmente conocemos las buenas porque gracias a ellas sobrevivimos, porque hay mutaciones que enverman una especie hasta llegar a, a extinguirla. Por ejemplo, las personas tenemos cinco dedos en las manos. Si ahora mismo encontrásemos, salimos fuera, escalamos y encontramos un hueso con un resto de una mano que tiene seis dedos, lo más seguro, lo más rápido que la gente pensase no es que sea una criatura del espacio o algo misterioso o que tiene seis dedos, pensaremos en una mutación que se llama polidactilia que tienen las personas y supone que tienen mínimo de seis dedos por mano o por pie, que puede estar en una mano, si una no o en las cuatro extremidades. Es posible que sea una mutación de un animal, por ser esa mutación que pasa cada X frecuencia o con un poco ratio haya ocurrido en dos ocasiones distintas en un arco de tiempo relativamente eh, similar y que como era la misma mutación y han muerto por problemas de la vida o porque no estaban adaptados sino lo que fuera, los restos sean eh, efectivamente parecidos. Y la tercera opción, por no descartar nada, es que sea algo, como decía Iván con el que que efectivamente pueda no ser aquí o que no pueda ser de, de, este, de este lugar. Malformaciones o mutaciones es, es, es complicado que sea porque son las mismas mutaciones en este cráneo que en el de Bulgaria. Entonces eso complica mucho más el hecho de pensar de que se trata de mutaciones. Es más fácil pensar que se trata de una especie pues por descubrir. La idea de todo esto no es eh, intentar haceros creer que esto no es un cráneo de barca, es haceros creer simplemente que hay muchas más opciones ...y por qué una de ellas no coincide con ser un queno de vaca. En el momento que tengamos la reconstrucción y tengamos todo... ...pues sí que me volveré a ir con todo el trabajo... ...y toda la investigación terminada... ...a las entidades que me han dicho que eso era lo de una vaca... ...y les pediré explicaciones de por qué han dado un veredicto... ...sin haberse asegurado previamente del hecho. Nosotros estamos haciendo esto realmente... ...no solo para desentrañar los misterios que puedan albergar esta pieza... ...que obviamente son muchos y dará que hablar porque... Va a ser eh, seguramente complicado llegar a que alguien diga, es esto, estamos haciendo muchas más pruebas, tenemos el TAC como, como comentábamos antes, estamos haciendo otros estudios para llegar a, a intentar llegar a esa, a esa solución, pero eh, sobre todo uno de los objetivos fundamentales de este estudio es el de preservar esta pieza, sobre todo evitar que sufra daños o que llegue a desaparecer como le ocurrió a la de, a la de Rodope, a la de Bulgaria. Espero que pues, lo que os he dicho, como os comentaba, no quiero condicionar ni pretendo decir que es o que no es realmente que ya te digo que de vaca no es igual es eh, de un animal conocido y está acelerado pero de vaca que es con lo que se le ha tirado está clarísimo que no, no pertenece a esa especie pero como decía, espero por lo que os he comentado mmm, despertaros esa curiosidad o ese interés o por lo menos que penséis o queréis un par de vueltas a, a este asunto, a este caso y a la búsqueda de, de sus futuros descubrimientos eh, o, o investigaciones y para eso, eh, mi buen amigo El Buscador Espero que os ayude y os amenice el camino para poder hacerlo. Buenas tardes a todos. Una pausa para dar emoción. Yo soy la persona que está detrás de todo. Y a ver, resumir lo que dice este hombre es más difícil de lo que parecía a priori porque se le nota que está algo nerviosete y a menudo se corta a mitad de una frase y entonces parece que va a decir una cosa, pero luego, ah, adivina, y a veces resulta un poco frustrante y le requeteo de muy fuerte, pero lo voy a intentar. Y no se me olvida, luego cuento por qué le he llamado Ford. Yo ahora presentaré un poquito pues, desde el animato, como siempre he hecho. A mí lo único que me ha obsesionado, lo mismo que a muchos de vosotros, porque esto es lo que verdaderamente nunca tenemos que dejar que llega a perderse en la historia nunca Por lo cual a mí me todas las alarmas automáticamente cuando vi lo que pasó con el de Bulgaria la desacreditación de tal eh, cráneo que automáticamente se desapareció y este sencillamente muchos investigadores bueno se miraron lo que es la foto de postureo y se quedó sencillamente desamparada y qué pasa con estas piezas cuando se olvidan se compran se le crea una desacreditación porque después de lo que hicieron los ingleses en hacer el, lo que han comentado los dos compañeros además con Alicates, ya el de Bulgaria me puse en contacto también con la Universidad de Sofía y donde se encontró en Plotty porque decían que ellos allí eh, tenían una pieza una pieza que nunca ha sido expuesta ellos se encargaron de vender esa historia porque ¿qué es lo que genera ese dinero? el turismo y ahora mismo como la forma de pensar ha crecido tanto y esto ya tiene un sitio y un espacio porque mucha gente cree en esto no tiene que ver, ver, ver nada con lo que ha pasado hace unos años, sino es un cambio generacional al que se nos están sometiendo. Y esta mentalidad ya forma parte. Y vosotros diréis, ¿y este friki? ¿Por qué va disfrazado así? No es febrero, no son carnavales. ¿De qué va? Yo automáticamente me he creado un... Sencillamente. Creo que aquí quería decir que se ha creado un personaje. Y tiene lógica. Ya que prefiere mantener oculto su verdadero yo, o su verdadero él, como se diga. Es libre de jugar a ser lo que él quiera. A mí me encanta. Y por lo mismo supongo que no le molestará que yo le llame Ford. Y si le molesta, que sufra mi tormento como yo sufro el suyo. Yo me he encargado de movilizar, hacer pruebas, costear todo, y jamás buscar la financiación de fuera. Porque ¿qué es lo que pasa con la financiación de fuera? que automáticamente la esencia pura se pierde. Yo estoy obsesionado con todo esto. Yo vivo siempre desde el anonimato. Yo ahora os presentaré en los sitios que he estado. Pero yo nunca he vendido una pequeña historia. Yo llevo toda una vida montando mi propio caballo de Troya para arrimarlos lo más cerca a los pilares, a los pilares que nos han autoimpuesto durante, yo diría, milenios. Pero esa forma de pensar, va a ser colectiva y lo que vamos a hacer es intentar cambiar la historia con una pieza con tal relevancia siendo la única ¿por qué? porque no hay otra lo cual por eso yo eh, cuando automáticamente vi lo que pasó con el de Bulgaria me puse en contacto con uno que tenemos aquí en España vi muchos investigadores que yo pensé que lo habían apadrinado de hecho yo jamás habría metido el morro ni habría intentado forzar una situación que al contrario yo se puede decir que he sido quien me ha encargado de todo, por nada porque yo no quiero dinero pasta, no quiero ser un mesías no necesito ni que sepáis ni mi nombre no quiero reconocimiento alguno solo quiero destrozar el pilar ¿soy peligroso? sí porque solo busco la verdad pero la verdad hay que sentirla se nace con ella y no se le compra ahora os diré varios casos de mercenarios que automáticamente lo que quieren es ese boom esa acreditación o sencillamente estar en el nivel top para una venta de libros, para dar congresos, o inicia, sinceramente financiarse. Pero eso no es lo que genera un cambio. El cambio tiene que ser colectivo. Tenemos que estar todos unidos para ello. Todos unidos para ello. Siempre mucho. solo. Yo no soy responsable de mi vida. Yo me muevo por países solo en guerra, cuando se destroza. ¿Por qué se destrozan esos países? Porque es cuando sale la verdad a la luz. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya está por encima. Y la gente lo único que quiere es esto, comer. Y si a ti te obsesiona algo, automáticamente lo buscas. Viene enseñando... ¿Qué te pasa? ¿Y aquí se pone a enseñar algunos sitios donde ha estado? He sobrevolado las líneas de Nazca, primavera árabe. Ya os enseñaré lo que conlleva. Alemania, <risa> Siria, Gobekli Tepe, aquellos carajantes Tepe, los de Guadalperal. <risa> Llevo toda una vida buscando. Da igual donde sea, en qué parte del mundo, donde sea. España, Europa. Cualquier continente, lo tienes en todos los sitios, pero hay que raspar, y raspar, y raspar. Y cuando ya tienes el caballo de Troya, lo arrimas, lo acercas. Yo siempre voy a, voy a referirme a eso porque es el pilar, es nuestras bases, son nuestros sesgos, y automáticamente es lo que fuerza el cambio. Yo veo esto como si la sociedad estuviera sometida, a un reloj, un reloj que no va ni para adelante ni para atrás, pero si nos juntamos todos y empujamos, forzamos a esas entidades, o a esas logias que llevan todo y no les dejamos más cojones, hablando mal y pronto, si hay niño lo siento, a ese cambio. ¿Por qué? Porque se ven obligados. Y esto es lo que fuerza una maquinaria, la unión. Como unidad no valemos nada, somos olvidados. Porque cuando uno busca la verdad es como si todo estuviera alineado. El destino te pone en tu sitio. El destino te pone en tu sitio, te pone facilidades porque fue más parte. Yo soy una herramienta para un cambio. Son una herramienta. Creo en ello. Aquellos que eran Jantepe, 12.500 años, hace poco han estado de un programa de gran reputación y lo han vendido otro escritor de renombre por detrás de la valla. A mí me han apuntado ahí con dos o fusiles. No pasa nada. Yo he tenido muchos. Mi vida, mi persona, no vale nada. O sea, soy uno más. Mi vida no vale nada si no llego a mi fin. Mi fin es contarlo todo. Y muchos de vosotros formáis parte de este pequeño gran ejército que se está montando. Formamos parte del gran cambio. Y esto es lo que va a hacer el cambio. Por eso me cargué de apadrinarla, de tenerla en custodia. Y de que sencillamente esto está por encima de todo. De todo, porque esto es un ariete un ariete contra un pilar, más luego muchas piezas que yo llevo, yo diría, estoy escribiendo un libro? Sí, estoy escribiendo un libro, que yo lo tiraría al modo de octavillas, como se hacía en época de guerra, para que le gana a todo el público, pero seguramente lo tenga que vender. Intentaré poner un precio, lo más asequible, solo para que todo el mundo lo lea. No tienes que tener eh, una licenciatura para poder leerlo. Va a ser sencillo. Esto se llama la gran llamada. Pocos, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón... Una obsesión lleva a un gran cambio y a partir de ahí se gesta. Alguna persona la entenderá, no quiero explicarlas, pero eso forma parte del gran cambio a lo que tenemos que someter, sacar la verdad. Se supone que esto viene de allí también en Carajantepe, 12.500 años. Escultura zomórfes, antropomórfica, cuatro dedos, eh, aquellas eh, articulaciones como un ave, que son imposibles. 12.500 años, se supone que vivíamos en cuevas. La agricultura no existía, la ganadería no existía. 12.500 años, ese poder arquitectónico ¿De dónde sale eso? Pero ¿cómo puede ser si hacemos antropofagia entre nosotros? 12.500 años. Lo cual, los libros que nos hemos leído, con perdón, y sobre todo por no sirven ni para limpiarnos el culo. Se caen. ¿Pero qué sirve? ¿Qué es lo que más fácil? ¿Quemar un libro o quitar a una persona como yo del medio? Por eso soy peligroso. Yo nunca he pensado que iba a llegar a la edad que tengo. Yo ya peino caras. Por eso, el siguiente relevo os corresponde a todos, aquellos que debéis empujar de verdad. Porque podéis tener una vida cómoda. La familia, un trabajo cómodo, ganáis, me da igual bueno, no sé los ceros que tenéis en las cuentas, por eso los y sobre el papel, pero lo que os obsesiona es que salga la luz. Muchos investigadores se han quedado un poco, son mucho más generales, ¿eh? y el caminito se han olvidado cuál es la esencia primordial, aquello que nos lleva a, a, a picar más fuerte, a da igual, a que nos quitemos el miedo, y que empujemos, y que empujemos, y que empujemos. Esto es una de las imágenes de las muchísimas, porque, al fin y al cabo, eso es nada más una comparativa básica para que se pueda ver que el estudio está hecho. Yo todo esto lo he movilizado y he juntado todas las piezas, porque está claro que todo esto si no sería pseudo Y ni sería tal vez pudiera ser etc, etc, etc. Pero claro, cuando juntas material fuerte, potente y automáticamente lo tiras por los suelos, todo lo que se ha dicho, lo que hicieron Tim Callahan y su compañero para desacreditar esto, Tenían que haber metido medios. Y eso, como es de carácter retroactivo, automáticamente nos pasa a nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros? Sencillamente el testigo. Y después de esto enseñaré lo que ahora es el siguiente paso. Porque esto tiene una cara, tiene un rostro. Hice cuatro moldes en impresiones 3D. Y me tuve que ir a hacerlo en resina aeronáutica para que saliera 100%. Ahora hay una reconstrucción con silicona forense, con un programa forense. Lo mismo que el que hice eh, con el de Paracas. Y era lo que quería sobre todo demostrar que esto va en serio y que forma parte del siguiente cambio y ha sido un llamamiento que he hecho seguramente yo nunca no he bien por mi persona, por lo duro que soy que parece que siempre estoy en guerra yo nunca he vivido oh, oh, oh. a mí yo... es que me ha sorprendido y has dicho cosas de yo, la guerra yo yo nunca... sí, sí, pero... cosas así, pero ¿por qué? porque es cuando sale la verdad a la luz cuando te vas en guerra todo eh, es posible ¿por qué? porque el miedo genera las que se encargan de llevar toda la investigación son animales pero automáticamente, antes de que empezara la guerra se los manda a casa pero esto se queda, nada más que con zona militar pero se puede entrar, lo cual la verdad es la verdad yo me llevo forjando toda mi vida no que me estoy disculpando, porque yo vivo no. sin permiso no, no, te lo digo vamos, que no. yo tampoco te estoy diciendo nada no, que no te lo estoy tomando te estás ahí, te no, te te consiga, estoy no porque, me estoy dirigiendo aquí porque creo que entiendes los locos, por explicarte, los pormenores por <ríe> por menores y sencillamente cuáles son las bases mis bases. No que estar ni de acuerdo o en contra, sencillamente. Porque, al fin y al cabo, esto es lo que yo quiero demostrar. Que yo no soy tu enemigo. Yo no quiero que me idolatres. Yo no quiero ser tu Mesías. Tú y yo estamos en el mismo barco. Lo que pasa es que nos tenemos que poner de acuerdo hacia dónde tenemos que remar. Tú remas a otro lado diferente a mí. A mí me obsesiona la verdad. ¿Y contra qué? Tú sabes contra qué. Pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo ni el color de la mierda, ¿qué cambio vamos a hacer? Tenemos un problema. Pero el permiso, permiso es solo por algo, por llegar a un fin. Sí. Una obsesión. Eso es lo que quiero decir: que tengamos una vida cómoda. Aquellas personas que somos así, no vamos a estar completos jamás hasta que verdaderamente nos une la campana. No podemos y no forzamos a este cambio. Sí. Y cuando llegue ese cambio, ya nos podremos relajar porque ya hemos hecho nuestro fin para completarnos. No da igual. Aunque no lo consigamos, pero... Yo voy a hacer todo lo posible. Si tengo que perecer en ello, lo eso, voy a hacer. Pero lo habrás sí, lo has hecho. Habrás hecho el cambio. Sí, justo. Y Por eso es mi obsesión. Por eso es mi obsesión. Así que nada, tú por hecho, eh, ¿preguntas? ¿Un querido? Sí. Ya vimos antes una pregunta que aclaraba posibles dudas. Antes de ver el resto voy a plantear y responder una preguntita de color. Ya mencioné este tema con anterioridad y quizás solo con la música ya sepas a qué me refiero. Me estoy enrollando un poco para que encaje la voz con la música. ¿Por qué al investigador misterioso le he puesto el nombre de Ford? Es, efectivamente... por la guía del autoestopista galáctico. No le he llamado así por su parecido con el personaje de la peli, ni con la descripción de él que dan en el libro, que en realidad es todo lo contrario que este actor. Le he llamado Ford porque él es a Iván, lo que Ford es a Arthur. Me explico. Ford aparece en la vida de Arthur, por lo que nos encanta llamar casualidad, y parecía un amigo normal. ¿Y si te dijera que no soy de Degilford? Sino de un planeta pequeño, que está cerca de Betelgeuse. ¡Hola! ¿No te pareció extraño que intentase darle la mano a un coche? Pensé que estabas borracho. Creía que los coches eran la forma de vida dominante, y estaba intentando presentarme. Eh... bueno, más o menos normal. Pero en el momento oportuno, ¡zas! Bailey le muestra un montón de cosas que Arthur no era capaz ni de imaginarse. <risa> El Ford de la vida real apareció en la vida de Iván interesándose por el cráneo, como todos los demás investigadores. Pero él, zas! Le realiza una investigación científica y habla de un futuro libro que, con un poco de suerte, hará que nos explote la cabeza. Que ya supongo que el Ford de la vida real no proviene de un pequeño planeta próximo a Betelgeuse, pero anda que no molaría. ¿Quieres ver mi nave espacial? ¿Es el Ford el de ¿Quieres ver mi nave espacial? Hmm. De vuelta a la charla. Este aportó, entre otras cosas, lo siguiente. No hay absolutamente ninguna pieza dentaria ni nada de mandíbula, obviamente, no, porque eso el, dar... Curiosamente, como te comentaba antes, o sea, no, no, hay, no hay nada de dental. De hecho, cuando estabas comentando, digo, Jope, qué lástima, no había encontrado una similar claro. ni que se viera en el tag Porque la de Jope, la de el problema que tenías que era era igual. Si estaba me, mejor conservada de frontal, vale sin llegar a, a, a piezas dentales, y peor conservada la parte trasera. En concreto, este lo bueno que tiene es que nos permite nos permite saber cerrar la cabeza uh -huh. y dónde queda entonces se el coronel magno. Que si cuando lo veas del frente vas a ver que va hacia abajo, pero no, no existe ni pieza ni dental encontrada, ni en el TAC tampoco hemos visto ninguna especie de diente derecho de o algo por el estilo que haya quedado ahí. Y, que y es, claro, es no se la, la podía hacer un tipo de analítica, no uh -huh. conserva nada de ADN ni los uh -huh. uh -huh. en los huesos interiores ni nada. en eso lo que, que estamos en... trabajando ahora mismo. Y no, a todo, o sea, que todavía no lo descartáis del exactamente, todo. exactamente la, eso es lo que te comentaba. Lo digo porque a mí, la verdad, bien. yo no lo había visto en persona. Me ha parecido más sí. extraño sí. ahora en, foto, en sí. fotografías. ¿no? Tenía la, la mente del de, de Ródope y entonces al verlo, claro. que estaba más desnudado, sí. pero me ha resultado bastante extraño. Pero claro, es que si sí estamos hablando de que es un animal que puede estar extinto, porque no lo podemos catalogar en ninguna de las estructuras que nosotros tenemos, ¿no? De, de sí. animal, del de, de, de mundo animal. Pero, sin embargo, hay algo que ni siquiera ha empezado el proceso de fosilización. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que en los Montes de León hay un animal que se extinguió hace 400 años y que para nosotros ahora mismo no tenemos ningún registro conocido de ese animal. Desde eso eh, que, hueso que, hueso eso me parece natural. casi más sí, extraño claro, todavía es, es lo que te digo. O sea, es, es, es una ciencia. Por ejemplo, el tema de los Yeti y ¿no? o sea, los Áfilos solo hay huellas. No hay ningún, nada disecado, ningún miembro disecado, ningún resto óseo disecado. A nivel comparativo, por ejemplo, esto estaría más cerca de existir. Te pongo un yete, como te digo, algunos lagones con las aletas. Quiero decir que, que al final eh, son cosas que te encuentras, digamos, como rastros. O sea, esto sería una prueba física de algo por el estilo. Por poner una comparativa más real, cada, cada año, sobre todo sí, pues en selvas de toda la Amazonas y más, cada año se encuentran especies nuevas, ¿cierto? la mayoría, la mayoría son, son insectos. Puede ser que en su momento hubiese una especie... Que hubiese dejado de, de, de existir, pudiera ser. Casos, por ejemplo, el tilacino. El tilacino no llega a ser fósil. entre otras cosas, porque no lo hagamos se extinguió Claro, que pero existido. es, ayer, claro. es No, pero aquí mismo en España tenemos el caso del cebrón. Sí, bueno. Esto se extinguió, pues, puede hacer ese mismo tiempo. Claro. Pero claro, de eso tenemos mucho más recomendación, es algo que se conoce. Y esto sería algo totalmente desconocido. Es Eso es lo que a claro. mí me sí, sí, sí, Lo que estamos intentando sí. es poder encauzarlo. Lo que decía yo creo que llegar a decir que es exactamente, o ponerle, pues esta es tal cosa, va a estar difícil, pero posiblemente si podamos encauzarlo, intentar encontrar alguna rama familiar, algún taxón, o algo por el estilo, que nos pueda orientar. Puede ser simplemente una mutación y que sea pues, una la que conocemos todos, que haya demostrado sí. que pues fuera y ya está. Llama la atención porque normalmente las mutaciones, cuando son, son malas o, o son malignas, pues no permiten que tenga un. un una, una vida longeva, pero por plantearlo como posibilidad hay que plantearlo, porque al final no deja de ser una posibilidad por poco opciones que tenga, como la opción que te, que te comentaba antes también de que puede no ser aquí. Obviamente la opción imagínate de que sea extraterrestre pues, existe simplemente porque no hay nada que me diga que no, pero no, personalmente esa no es mi primera opción, iría más por las, otra, las otras dos. La cosa está, yo lo único que te puedo decir eh, prácticamente a ciencia cierta es, ¿no es lo vaca? que es? Mira, eso es lo que, lo que hablamos o lo que te que comentaba también compañero, que es lo que hay que intentar, pues obviamente todos bien investigando, tirar hacia adelante para intentar localizar algo que nos encauce, que nos consiga eh, dar una luz al respecto. Esta perforación que tiene la parte superior, ¿tú sabes si ha hecho el perro no, sí. al cogerlo o es...? Ya lo he hecho así. O sea que no es posible que cuando lo cogiera el perro para llevárselo Hola, a tu madre, no. le perforara... Normalmente cuando tiene mordida, eh, y Se pues que y son más tienes mínimo dos, claro, no son cuatro. Porque yo, descartando que sea de una presa un animal, porque tú has dicho que por debajo no hay agujero de otro colmillo, claro, mm. necesitaría los dos de las dos mandíbulas. Me parece que es una causa antrópica. Entonces si se pudiera mmm, determinar, porque por ejemplo hubiera sido algo de metal que deja bastante rastro, sí. eso sería una cosa intensa. En su momento sí se pensó ¿Y otra que cosa? Era balística. Eso No era yo, de bala. No era claro, de bala, claro, claro. No era, por, la, por la ausencia de cosas. Sí. sí, no, pero podría pues, pues, no, no, ser otra no, no arma de metal claro. que claro. No, no, no sea una bala. Te lo digo porque todo está descartado. Incluso la línea, la electrónica, gente del entorno. Y hablamos que todo eso está más que cubierto. Y hay otras cosillas interesantes. A ver, hay una cosa, varias cosas, que si tiene una estructura laminar, eso descarta, bueno, no solo a las vacas, sino a una infinidad. O sea, prácticamente ya puedes quitarte el 90% pero de... Covid, por ejemplo, vacas, ¿no? Cóvibos en general, familia pues... Fuera, sí, pero por ejemplo cabras, vac... eh, ovejas... Estarían es prácticamente dentro, porque aunque, aunque sí que tienen diferentes, sobre todo en la, en la posición de los sí. cuernos, eh, cabras o según qué tipo de animales, esta parte de aquí arriba, en, en las vacas, es más plano, en las cabras, siento que nuevamente, según qué tipo y demás, suelen estar más cerca y tienen menos anchura, ahora la, de la cornamenta de ser así, eh, y esto, ser, por ejemplo, una cabra, tendríamos, si no quedase los cuernos, por lo menos la zona de, de sí. salida del, del cuerno. Y es lo que, lo que no está aquí ni en el nido ya no, no. Por ejemplo, la estructura sobre todo lo que es la parte superior del cráneo. En cualquier especie, aunque ahora es frágil, pero por ejemplo, la estructura, por ejemplo, tanto la que desapareció, como esta, por ejemplo, tiene una estructura ósea superior del cráneo que es blindado. Es una unas características que dan.. Eh, a pensar en un animal de, un, de fuerza, un exoesqueleto, un, un exoesqueleto o de, exoesqueleto o un, o de fuerza, de, para, para soportar golpes, impactos, o sea, no es una cabritilla del monte, ni el, quiero decir, no, es una ardilla, no. Yo cuando me planteé una vaca, me imaginé, ¿no? Sí. Ponerse en cuerno pues, o a sea, eso, darme un, un golpe contra una madera. Y digo, me quedo sin cráneo, Eso no está diseñado para golpear. Ahora, no, ¿no está diseñado para golpear? Ahora, ¿vale? Porque se ha fragilizado, pero el cráneo, el cráneo tiene un grosor. Como te decía, Iván, sí es cierto que más que blindado, o sea, puede ser que fuese como una tapa, o sea, igual no es para dar golpes, sino para decir, pues ya no estoy, para tapar, ¿no? Como si fuese... Pues una armadilla o una tortuga que cierra, sí. más que para dar golpes es para que no consigas. Ah, que no Imagínate si fuese un tipo de, de animal que viviese en, en, en tierra o sea, lo que fuera. Hay unas, unas arañas que la parte, la parte de caudal tú lo ves y parece como si fuese un, un sello, un tapón. Sí, sí, sí, y realmente este sí, sí, sí. es el culo de, de arañas. Es una cosa que, que era tapado y la araña que era ahí escondida. Pero, como te decía, realmente ahora mismo cualquier conjetura. No, no, estoy, no estoy oyendo nada respecto a a un factor importante que considero yo... Yeah. Ah, ¿A mí o general? A ah, okay. ustedes. Ah, vale, perfecto. Mercedes, ¿habéis considerado, dependiendo de los gramos que pesa, qué dureza tiene? O sea, hablo de dureza, resistencia... ¿Habéis estudiado un poco eso, es decir, por ejemplo, este cráneo pesa esto solo, pero tiene una resistencia sí, bestial? Entonces sí, mi pregunta está está es... Enfocando la vida, está esta prueba para resistencia de huesos se llama el, el módulo de Young, que es por ejemplo lo que se usa para el tema de, de, de fracturas, hasta qué punto puedes doblar un hueso sin que rompa, y eso es traumatología. No lo hemos hecho al, al uso. Es cierto que es ligero, parece práctico, pero hay dos motivos por los que lo hemos hecho. Uno, como bien decía Esther, es porque sí es cierto que el no está perfecto, puede tener deterioros. Y segundo, no hay más piezas. Si haces una prueba sale mal, y lo rompes, adiós. Entonces, claro. La idea es cosas o pruebas que pueden tener un daño o una destrucción si no se pueden evitar, por menos dejarlas hasta el tope. Porque imagínate, si yo la última prueba que tengo que hacer es esa, es la que me pone el nombre al bicho, eh, y se la tengo que hacer, porque el permiso se va, digo, oye, te vas a quedar? Si me doy cráneo, pues a pasar lo que Y ella me dirá, o pues, quiero el y dejarlo aquí, o quiero el nombre, y me quedo con lo que lo que esto. Eso ya sería eh, decisión suya. Es que cambiaría todo. Imaginaros que, imaginaros que este cráneo, con estos gramos, soportara X kilogramos, una, que fuera una, eh, un, tuviera una gran resistencia. Estamos hablando de otro concepto. De, claro, Quiero que, decir que estamos hablando de otra historia, por ejemplo, mucho más resistente que el cráneo de, por ejemplo, de la vaca famosa que lo compara. que es como. Vamos, yo no entiendo yo cómo pueden comparar con un canal de vaca, cabrón. Eso me pareció tan absurdo, pero bueno. Pero me refiero que sería... Mira, giro ¿no? Lo más difícil que sí. puedo responder es que cuando tomé las muestras para hacer la microscopía con una guía de traumatología, pues clic y cortarlo y la de vaca, como... Digo, no era recién quitada, pero obviamente está mejor cuidada, sí me costó, por lo que antes, ¿no? O sea, ha gastado... El perro lo encontró hace 20, casi 25 años, más lo que llevara. El perro que yo cogí, pues igual tenía 7 años en, en la facultad. ¿Eso es lo más cercano que te puedo responder a la pregunta? ¿Cómo es, es frágil, porque, sí, porque... cayó. Sí, mira, la prueba está que se cayó de la caseta y se ha fragmentado. O sea, que frágil es. O sea, no, no, hay, no hay nada realmente que, que a mí me recuerde, que esto me recuerde a un algo. Como te decía, pues, el perro de... como eh, eso ya forma parte ah, de lo sí, que estamos cerrando ahora. Yo tengo ilustradores y yo ya tengo, se puede decir, un rostro. Lo cual, eso ya es la siguiente eh, Es que en la reconstrucción de las películas de detectives, esta reconstrucción que hacen, es alucinante. Vamos, yo, es una cosa que más forense, me gusta. pero Cuando empiezan a todo eh. al músculo, lo va colocando, sí. Y todo ahí, al fin y al cabo, salen. Sí es que eso da como un poco de luz eso es empieza Pone digamos, empiezas a ver pones pasiones claro pones pasiones pero siempre fiel ...al Eso. 100% a las bases... Entonces, si no, la base la tienes ahí... ...justo, Eso. es que la base es esa... ...sí señor... ...ahí hay un problema, porque es que es diferente... ...la reconstrucción forense que tú dices... Sí. ...que son cráneos que están completos... ...o por ejemplo lo que se han hecho, yo no he traído la foto... ...pero en el Manisi que están los sí. cráneos completos... ...han hecho una reconstrucción absoluta sobre un cráneo completo... ...pero es que en este es caso mal. va a ser dificilísimo... ...porque mm. aunque estén todos los cortes del TAC... ...pero falta mucho... ...pero la base... La base está incompleta. No, sí, pero me que por lo menos tenemos algo. Los órganos, los, órganos, los órganos no tienen una concordancia con lo que ya existe. Y esto no tiene concordancia con lo que tenemos hoy en día, con las bases que tengas. Porque no tiene nada con qué comparar. A partir de ahí es cuando yo, por el hecho, que eres de vista rápida y de mente rápida. Pero tienes que balancear las creencias, porque aquí se te van a caer. Vamos a ver, esto no es una cuestión de creencia no, no, no, cuestión no, no de es cuestión de objetivamente aplicar okay. una metodología científica sí, para claro, ellos. Es no y yo no descarto que desde luego el cáncer es muy extraño claro, y yo no tengo ni idea es... a qué pueda pertenecer. No le quito, digamos, mérito en el sentido de que algo sea algo extraño. Al revés, reconozco no, no, que no está más cuando es. lo Y, parte de, muy muy cosa, muy y muy muy parte de una cosa, y esto parte de una cosa que muy es grandiosa, que todo avance que hagan va a ser grandioso, porque es que tiene una cosa única en el mundo. fijaros hoy en día, lo que es tener eso, o sea, la, eso solo existe aquí, está aquí, lo que representa esta gente, es una cosa única en el mundo, estás hablando de lo más de lo más, entonces, todo lo que se habla sobre eso, se queda que dices, es insuficiente, claro que es insuficiente. No te entiendo, pero me... muchas cosas no estoy de acuerdo contigo. No, no, no, no. Que es una pero, cosa única y exclusiva, sí. Que solamente nos podemos poco, poco? creer lo que salga del método científico claro. y para aplicar ese método científico claro. hay que tener suficiente materia. Claro, y ahí, claro, aplicando, y es aplicando ese método científico a un cráneo que está tan deteriorado y tan falto, puede ser que salga bien o puede ser que salga mal y nos pase como el ejemplo que ha puesto en primer lugar este, este joven que, que sabía eso de una reconstrucción de un dinosaurio absolutamente errónea, ¿por qué? porque había muy poco material entonces, evidentemente es una cosa que hay que hacer claro. y que es bueno, no. pero que hay que tomar los resultados con muchísima precaución. Con el tiempo, esa la ahora, tecnología mejora. Claro, claro, sí. claro, A las pruebas también. ahora, ya dentro de 50 años, con el tiempo, se está sabiendo más. Ah, y sí. paso, y sí. posiblemente dentro de 50 años, hombre, pues sí. tengamos. Oh, que viva para entonces sí. y tendrá muchísimo conocimiento sí, verdad, y a la persona no ha parecido igual que pasó con el celular ha parecido algún otro similar que ya se puede hacer en la comparación estamos enfocados estamos dando los pasos pero es lo que te decía al principio y, y como bien sabes en, eh, la ciencia no hay nada fijo. Lo que no te puedo decir que esto es sí o sí, igual tiene una máquina una prueba en tres años, gracias, tal pues resulta que, que no es así, esa SAM. Pues si me lo demuestras, o sea, si la prueba que tengo efectivamente está mal, pues para eso lo estamos haciendo. Entonces al final todo todo a banda. Eso es lo bonito, ¿no? De, de, de, de, de la gente, que tienes por claro una cosa, te dicen que no, se monta la de Dios y luego te acabas quedando con, con, la, idea, con la idea nueva. Pues ese, la cosa es dar pasos. En ese, no. en, ese, no. en ese campo. Lo mismo pasa con los libros, que muchas veces hay que reescribirlos, porque las claro. la bases son erróneas. Pero sí, pero si es eso es lo que yo estoy diciendo: claro. que efectivamente se puede intentar el claro, método de si hacer eso lo lo una reconstrucción claro. orgánica completa. Sí. Pero claro, eso puede dar muchísimo error. ¿Y el, sabéis lo que me ha pasado a mí con esto? Como lo catalogaron de vaca, entonces... que es una vaca? Que lo demuestran No ellos. tienen ganas de decirnos la verdad. Entonces hace que yo me cuestione sí. si el resto de las cosas que nos cuentan son es un o Porque si no. le van a poner en la etiqueta, la primera, a todo... aquí ¿Hay, no, hay, sí. hay una pregunta sí. al fondo. Sí, la, allá, la, al al fondo. fondo. Es que habéis contado muchos datos y a mí como que me falta la historia de la relación a todos. ¿Cuándo va a salir el libro? <risa> Está bien. Llegó toda una vida toda una vida, y nunca me parece suficiente el material para poder tumbar lo que yo quiero tumbar. Pero ya estoy cerrando. Yo no estaría si verdaderamente eh, no me hubiera visto obligado a movilizar la pieza. Si no me hubiera visto obligado, seguiría yo desde mi anonimato. Y esa pregunta no existiría. Pero en mi libro ya se puede decir que está medio cerrado, trabajo de ilustraciones, montaje, pero todavía me queda una pequeña parte para cerrarlo. Pero queda ya muy poco. Pero ya te digo que esto es una de las piezas más importantes que forman, habiendo muchas más. Pero lo importante es que no se olvide, que no se pierda, y que sencillamente quede para formar parte del gran cambio. Mm -hmm. solo eso. Y me da rabia porque... Bueno, a ver, por si no te habías dado cuenta, quien está preguntando soy yo. Esa es mi patita. Y eso, me da rabia porque cuando le digo Gracias por algo. El mismo que dice No quiero ser un mesías, no necesito Ni que sepáis ni mi nombre, no quiero reconocimiento alguno. Es el mismo que va y me contesta <risa> y es que encima <risa> se ríe ¡Qué desfachatez! <risa> ya el mero hecho que esté ya aquí, ya es contarte algo La verdad que te odio muy fuerte Ahora en serio, ¿por qué todavía no sueltan más información? ¿A qué esperan? ¿Tienes la gente más pregunta. Sí, falsa ni Con más Bueno, cráneo de Bulgaria, que creo que sí. es lo que estamos hablando Para ilustrar a la chica ¿Por es que dijeron, que sí, vale, vale. A la chica porque dice que no sabe, Bien, pues es que el primer cráneo, por eso se ha montado todo este espectáculo, habían sí. dicho que el cráneo era extraterrestre, sí. por eso estamos hoy hablando de eso. Se está utilizando todo a carácter pues recreativo lo que se eso, es sí, claro. claro, no eso es lo que estamos claro. hablando, ¿También es lo que se está no, fue un trabajo científico por científico. ¿Ya, qué? Pues que dijeron que el cráneo es extraterrestre. Y lo que está orilla... Un científico dijo que era extraterrestre. Era catedrático No me voy a comentar. Provenía del cráneo no, no, sobre, no. No. sobre mutaciones genéticas hechas por los grises, por los atlantes, sí, sí, sí, sí, que sí. son de especie. No, de hecho, yo tenía, tenía la podía tenía, no, ser producto de un tipo de ingeniería genética. Y por eso se les ha hecho un montón de preguntas y el 90% de manera es creen la mutación. Sí, sí, sí, que Exacto, una mutación puede ser creada o natural. Y la última pregunta fue la que vimos antes. Testimonio de Viviana sobre misterioso. Y sutilmente volvemos con Viviana. Quería dejarla para el final entre otras cosas porque, hablando claro, puede ser lo menos creíble para algunos. Si esta parte no te interesa. Hasta luego y gracias por el pescado. No trates de convencer a nadie. Cada uno se tiene que convencer a sí mismo. Tú das el elemento cada uno que tome lo que quiera tomar. El que no lo quiera pues simplemente tiene otro camino que recorrer. Lo de que cada uno tiene un camino que recorrer no se refiere a que el nuestro sea el correcto y los demás sean pobres, corderos extraviados. Esa técnica la utilizan las sextas Se refiere a que cada uno tenemos nuestro propio camino. Y no es ni mejor ni peor, simplemente distintos. Al final, todos los caminos llevan a Roma. Dicho lo cual, si este no es tu camino, buen viaje y buena suerte. Si sientes curiosidad por esto, vamos allá. Paso a describir la imagen que la energía de este cráneo me transmite. Es un ser de dos piernas, más largas las piernas que el tronco. Lleva dos brazos muy finos y largos y su cabeza tiene una forma eh, parecida al rombo y está formada por dos partes. Una de esas partes es esta Falta otra parte inferior que termina de darle la forma. La piel que recubre a este ser es más gruesa que la nuestra. Su tono es entre marrón oscuro y marrón clarito. No es blanca ni tiene la textura de la nuestra. Este fósil pertenece a esta especie que estuvo eh, antes de lo que nosotros conocemos como esta humanidad. Es una civilización anterior, parte de una civilización anterior. Y no estuvo ni a la intemperie, ni en un lugar de resguardo, estuvo a muchos metros enterrado entre las capas de la tierra y solo iba a ser visto y descubierto si la tierra llegaba a un grado de erosión, maltrato y desgaste, en el que esa capa quedara al descubierto. Yo no soy científica, no. ni mucho menos, pero eh, en absoluto me parece una vaca. O sea, con el perdón de quien lo diga, me da la risa. Ya tiene que haber pasado por muchas cosas. Aparte, aparte de eso Y vuelvo a hacer hincapié Que no soy ni veterinaria ni nada de eso Pero la formación ósea de la vaca No tiene casi nada que ver Con la formación ósea de este Estamos hablando de un hueso Duro y pesado uh -huh. Contra un hueso eh, Hecho en, en, en finas capas eh, Como si fuera Con un, un hueso cavernoso Que lo hace liviano Deduzco que esta liviandad Es porque estos seres eran muy altos y con una estructura ósea como la nuestra estarían doblados. Porque no podrían moverlo, ni habría musculatura suficiente de acuerdo a lo que yo veo. Ellos eran muy espigados. Si son tan espigados, con brazos tan largos y piernas tan largas, sus huesos tienen que ser muy livianos y aireados. Y decías que le faltaba una parte porque es como sí, forma romboidal. Es como si fuera romboidal, entonces esto es la parte superior y falta una parte que abajo oh hace God. más así, como uh -huh. si fuera una, un cuenco, una cosa así. Uh -huh. Al igual que en la raza humana, estos seres tenían un sistema de reproducción en femenino y masculino. Este ser pertenece al masculino. El otro. Cráneo. en la otra parte que fue encontrado en el otro lugar del planeta pertenecía al femenino y hay dos más que serán localizados uno ya ha sido localizado pero ignoran totalmente su procedencia ni su importancia pero la misma vibración, la misma energía que emite hará que se le escuche como lo ha hecho él Has dicho que, que hay otros dos más. Sí, son cuatro los que veo, como los puntos cardinales. Entonces, y cada uno de ellos es parte de una formación que en el momento que los cuatro estén en conocimiento, uh -huh. va a llegar un momento donde los cuatro van a estar en conocimiento. Uh -huh. Por mucho que los quieran hacer desaparecer, en un momento van a estar en conocimiento. Pues en el momento que los cuatro estén conocidos, uh -huh. es como si esa combinación de cuatro uh -huh. activara una información que cada uno de vosotros recibirá, uh -huh. cada uno de sus custodios o encargados va a recibir uh -huh. ese tipo de información. En tu caso, la información que recibes es la palabra, uh -huh. la, la, la locuacidad, sí. ¿no? Sí. o sea, esa capacidad de comunicar, de comunicar, sí. comunicar. Sí. El de Bulgaria, la sensación que me venía es que era la reserva, el silencio, uh -huh. Me quiero quedar callada Porque yo lo veía como femenino uh -huh. aparte me lo mostraba Él era masculino La locuacidad el, O sea, el tuyo es la locuacidad Aquel es la reserva, el silencio uh -huh. De los otros dos Uno me venía que era, era otra pareja Es otra pareja Y me viene uno Como que Es um, el que mueve, el que calcula, el que estructura los movimientos, no como si fuera una especie de arquitecto o algo por el estilo, uh -huh. que, que mueve las piezas para que todo se dé de la manera que se tiene que dar. Yo todo esto lo he movilizado y he juntado todas las piezas para que... Eh, porque está claro que todo esto si no sería pseudociencia. Y el otro es el ejecutor, es como el que le da el botón de arranque de las cosas. ¿no? Entonces es un, es, son cuatro vibraciones que van a trabajar en conjunto de forma, yo siento que por el momento eh, de forma muy indirecta y poco a poco las cosas se irán acomodando para que todo esto se arme uh -huh. en el rompecabezas. La sensación que me transmitió cuando me estaba relatando lo que había pasado era... era muy triste. Era muy triste. La energía de este ser es... Es potente. <risa> Hola, nena. Soy... El cráneo misterioso. Ahora, en serio. Luego vemos la historia que contó Viviana. Lo último que dice en ese primer mensaje es... Ahora, después te voy a dar una información, mm -hmm. pero no la vamos a grabar. No era el momento de difundirlo porque no había suficiente información y este tema es importante dejarlo claro porque se puede malinterpretar muy fácil. A lo que se refería era que el cráneo tiene una potente energía sanadora. Pero no como los charlatanes. No se refiere a que con él podemos curar cojeras, la lepra o el cáncer. ¿Una limosna para un ex leproso? Es que no, ni de puta coña. Esto es importante dejarlo claro. Y el cráneo nos quería recordar en este momento de ascensión que nuestra responsabilidad estaba orientada a una evolución sana y amorosa para que no ocurriera aquello que sucedió cuando él estaba en ese ser que, al cual perteneció y que no pudo seguir como, como civilización. A pesar de que el cráneo a Viviana lo primero y lo que más le transmite es tristeza, yo prefiero verlo de otro modo. Ellos la cagaron muy fuerte y se extinguieron y fue una putada, vale. Pero nos dan la oportunidad de aprender de su error y nos están diciendo que todavía estamos a tiempo de enmendar lo que estamos haciendo mal. El cráneo nos viene a decir que todo se puede que estamos a tiempo, que podemos seguir, que no hay nada que nos pueda cortar ese proceso evolutivo tan hermoso que tenemos por delante. Hoy vemos un gran caos, pero también hay un gran ejercicio del orden. No todo lo que vemos es absoluto caos, es el ejercicio de todo aquello que de alguna manera se tiene que ajustar y que tenía que suceder así. Yo creo que son ciclos y yo creo que, que el salto cuántico, en cierto modo, ya lo estamos viviendo, ¿no? Y, y esto son pues consecuencias sí. de ello. Y el cráneo puede ser un punto de atención que mueva masas para que entre todas esas masas, eh, eh, los más eh, iniciados, o, o entre todos, como decía el investigador en la conferencia, no, cambiemos y empezamos a mover la maquinaria para construir un nuevo mañana, uh -huh. mucho mejor que, que lo que tenemos actualmente. Sí, lo más importante es la ruptura de, de todo el control que se ha ejercido a lo largo de cientos de años. Yo diría milenios. Sobre la, el pensamiento humano, sobre la creencia y romper las estructuras. O sea, se rompe el control, se rompe la estructura y aparece la libertad y la responsabilidad como ser humano. Que eso uh -huh. es lo que, lo que no había. O sea, estaba todo tan entregado a lo que me han dicho que eso es lo que se encarga de tal. ...que no se sabía qué hacer, ¿no? Y ahora es responsabilidad de cada uno el que esto esté en el punto que tiene que estar. Somos responsables de la energía, responsables de nuestros actos, responsables de todo aquello que nos ocurra. Y eso es algo que tenemos que ir mm, viendo. Y el cráneo es como tú dices, o sea, el cráneo es un punto de confluencia y va a ir abriendo. El mensaje del cráneo, en verdad, es de esperanza. Y en nuestra cultura, ¿cuál color es el de la esperanza? Porque no creas que me he olvidado del tema de los colores. En la primera canalización, Viviana habló solo por encima de esto. La vibración de este cráneo es una onda en el rayo verde-violeta adquirido luego de su destrucción, porque fue la forma en que pudo purificar su energía de la contaminación de la energía oscura. Y volvió a su origen. Después de la charla de 2022, amplió la información al respecto. El cráneo me transmitía también una potente, potente energía de sanación. Una energía muy poderosa en un color verde intenso. Yo sentía claramente el rayo verde presente en todo momento. Y también el rayo azul. Era como, quiero sanar, os voy a entregar esa sanación. Esto se puede arreglar, pero se debe arreglar pacíficamente, desde la armonía de ese azul que, que relaja, que suaviza, que serena. Yo sentía claramente que el cráneo me trataba de, de decir, eh, transmíteles que todavía hay muchísimo por hacer y que de alguna manera tenemos un largo camino que recorrer. ¿Cómo le damos? a la humanidad, eso que, que requiere cuando puede haber tanta estructura. Y ahí es donde el cráneo me dice, me da la información de sanando. Así es como comprendí que el cráneo me quería decir que desde la amorosa sanación con un intenso rayo verde que el universo nos lo da, todas las veces que queramos podíamos sanar aquella conciencia que necesita liberarse del ego y de las estructuras. Y una vez que los liberamos, ¿cuál es su reacción? ¿Es la aceptación sin decir más nada o es el desconcierto? Pues pueden ser las dos. La aceptación porque me siento bien como estoy y realmente no quiero más lo otro. No quiero más. Y quiero seguir en este plan, en esta, en esta actitud. Y quiero evolucionar desde este lugar. Y el rayo verde se va a afianzar en ese punto. Y el cráneo era lo que me mostraba, como que había una parte importante que iba a a recibir toda esa energía. Pero también va a haber otra parte que va a ser muy... Me sacaron las estructuras y ahora no sé lo que tengo que hacer. ¿Alguien me lo dice? No. Porque cada ser tiene que descubrir su propio sendero. ¿Y cómo, cómo le ayudas sin inmiscuirte en su decisión? Pues le ayudas con un intenso rayo azul que fue la segunda parte energética que me mostró el cráneo. Esa... Ese, ese rayo intenso del universo en un azul tan suave y a su vez tan fuerte, que envuelve al ser, lo, lo, lo contempla en su totalidad, en cuerpo y alma, y lo deja en una absoluta paz, armonía y relajación, que le induce a ser capaz de discernir a dónde quiere ir y cuál es su próximo camino. Aquí alguien podría pensar, entonces lo que dijo Iván... Perciben una energía ¿verdad? dicen, que es positiva, que es muy buena que es muy grande. ¿Es mentira? Y es que yo tampoco me aclaraba con el tema de los colores, así que le pregunté a Viviana y me dijo esto. El tema de las energías, la energía violeta es una energía que es muy presente, está muy presente y muy activa dentro del de cuadro universal. Forma una parte fundamental de las capas energéticas de la Tierra. Es la energía que transmuta todo lo negativo o todo lo que no es útil en algo totalmente positivo y útil para un uso en la evolución terrenal, humana, eh, etérica, etcétera, O sea, para lo que tenga que ser. Y el rayo verde o la energía verde es la energía de vida, la energía de sanación por excelencia. El azul estamos haciendo referencia, como siempre, al rayo del de Arcángel Miguel, cuando escuché esto dije, ¡Hola, Windy tenía razón. Y lo comprobé. ¡El de ¡Los van a Pero vi que no, no es el mismo. De el arcángel Miguel, que representa a los grandes ejércitos estelares que defienden todo lo que es la parte de la tierra o sea son los que rodean a nuestra tierra y que defienden de ataques externos eh, lo que puede ser un ataque pues de energético energético a la tierra aparte la energía azul es una energía de corte es una energía de pureza de fuerza de tranquilidad o sea es una energía que entra para poder ayudarte a lograr diferentes objetivos dicho lo cual ahora veremos la historia que transmitió el cráneo de león a través de viviana esta especie fueron seres que de forma pacífica establecieron un contacto directo con la naturaleza y la Tierra bajo pautas de respeto y contención entre unos y otros. Obviamente esta civilización no es una civilización que tenga un origen en la Tierra. Yo no lo veo así. De hecho la, la imagen que me viene es como si ellos bajaran o sea, es algo que baja y como si quedaran pequeños grupos en diferentes partes del planeta. Esa es la imagen que a mí me viene en el momento que me presentan cómo son ellos. Y a partir de ahí pues empiezan a, a generar las diferentes, los diferentes grupos de, de civilidad que tenían. La influencia de energías negativas, de especies parecidas, transformó a estos seres en una especie destructiva, olvidando su origen y su esencia. La sensación que me transmitió cuando me estaba relatando lo que había pasado era... era muy triste. Era muy triste porque fue como si una civilización, vamos a decirle buena, que conectaba con, con la naturaleza, con la tierra, empezó a... como, como a, a intoxicarse, de una energía negativa. Y eran seres que, como que venían de, otras, de otros lugares del planeta, y así como nosotros tenemos inmigración, pues ellos a su manera también la tenían. Y estos seres era como muy sutilmente se filtraban en su vibración y contaminaron totalmente a estas esencias. Al final terminaron destruyéndose a sí mismos, hasta destruir todo lo que existía, claro. Entonces. Fue una profundísima tristeza cuando ellos se daban cuenta de que ya no había vuelta atrás. Como nos lo hemos cargado, ya no queda nada. Nos vamos, o sea, nos vamos a aniquilar porque era... No es como ahora que está todo en otra dimensionalidad y las cosas se sostienen de muchos planos, no solo del de Tierra. En, en ese momento la Tierra todavía estaba en una dimensión distinta donde solo se sostenía esa dimensión y sus consecuencias. Era como que todo se resolvía en donde se generaba. Tú te lo guisas, tú te lo tomas. En esta dimensionalidad, lo guisamos aquí, y si no podemos comerlo, las dimensiones que están observando y asistiendo hacen que faciliten esa digestión y lo, las consecuencias no sean tan extremas como pasó allí. Por eso la Tierra eleva. Y ellos, pues, desaparecieron. La energía de luz fue la causante de que esta civilización desapareciera porque generó la autodestrucción, porque la luz realizó la batalla que debía realizar frente a la oscuridad. La lucha entre la luz y la oscuridad no es un cuento ni una metáfora, es una realidad existente desde el comienzo de la Tierra. Esa misma energía de luz fue la que catapultó, vamos a decir, estos eh, elementos, antes que pulverizarlos como al resto, porque del resto lo que veo es como si se hicieran polvo, como si una onda de algo, no sé, como si una radiación, una cosa así. Que bien el ser al que perteneces este cráneo haya estado expuesto a algún tipo de energía radial un tipo de radiación, o radiación de, de algún tipo de energía térmica, o que esa misma causa haya sido la causa de, de, del fallecimiento. En cualquier caso, lo que sabemos es que seguramente no estuviese muerto cuando, cuando eso ocurrió. Yo lo que veo es algo rojo-naranja que es como que... como si barriera todo. Y determinados elementos quedaron como que eso no se toca. Y fueron como si se metían dentro de las capas de la Tierra misma y ahí quedan hasta que la Tierra llegue a un punto donde su proceso, erosión, maltrato o lo que sea, saca eso a la luz. Mm. Y entonces ahí es el momento de advertirles de que no sigan porque entonces puede volver a pasar. Es todo lo que me informa. Es una clara advertencia. Es como no hagáis lo mismo. Sí. Igualmente la información que ellos pueden dar está directamente relacionada a la dimensión que tenía en ese momento la Tierra. Que es totalmente diferente a la que tenemos hoy. Uh -huh. Las consecuencias son diferentes en aquel momento que ahora. Entonces, claro, ahora es como que todo está más contenido y etéricamente se está más asistido. En aquel momento no, en aquel momento la Tierra estaba en un proceso de formación mm. y de evolución. El mensaje más importante de este ser es que no suceda lo mismo con esta humanidad, que no se permita que las influencias negativas de energías que han estado y estarán siempre en la Tierra, logren su cometido de oscurecer la vida en ella. Este es el mensaje que este ser está intentando hacer llegar para que las mentes absolutamente terrenales y cernidas a un criterio científico que tiene origen en el mismo concepto del hombre. Porque es el pilar, es nuestras bases, son nuestros sesgos. Y automáticamente es lo que fuerza el cambio. Porque no han abierto sus expectativas hacia informaciones desde otros planos ni lugares. Científicamente se descarta todo aquello que no se puede comprender o comprobar. Y se están dejando de lado pruebas importantísimas que podrían ayudar a la humanidad. Con lo cual, hacer oídos a esta advertencia que este ser os está tratando de mostrar con su propia existencia es levantar un muro contra la destrucción a nivel de la Tierra y a nivel del humano. Una pieza tan importante como esta es la pieza que pone en duda el criterio de 100% certeza de la ciencia. O sea, la ciencia, y con esto no estoy en contra de la ciencia ni mucho, no sé, o sea, no es una cuestión de teoría flojo, es una cuestión de sentido común. La ciencia te dice, ¿es esto o es aquello? Pero cuando no pueden decirte lo que es, entonces quiere decir que la ciencia no llega hasta ahí. Entonces hay que abrir la puerta para poder saber qué es. La primera sensación que me transmitió el cráneo fue, siempre lo recordaré, fue una sensación de mucha tristeza. La tristeza de una civilización, una forma de vida que no había podido subsistir y que de alguna manera trataba de de mandarnos una advertencia clara, de no hagáis lo mismo porque os puede volver a ocurrir. Esa, esa tristeza me llevaba a recordar eh, situaciones en las que he podido trabajar con la energía atlante, en donde al recordar las circunstancias de la civilización atlante, eh, también eh, sentía esa tristeza, con lo cual me dio la clara pauta de que eh, la civilización a la que había pertenecido el cráneo también había desaparecido de una manera eh, bastante conflictiva o, o de una forma poco amorosa por una conducción incorrecta de la vibración y sobre todo por un carente ejercicio del amor la humanidad tiene como fin absoluto y único la humanidad debe evolucionar por amor el amor es el único sendero y el único camino que le va a llevar hacia esa resolución y hacia esa evolución que necesita ejercer. Me había planteado hablar un poquito de la historia de los atlantes y el cambio polar. Habíamos existido principalmente en unas islas llamadas Lemuria, pero hubo un cambio de conciencia. Y las islas de Lemuria se hundieron debajo del océano. Asimismo, en este cambio, un nuevo continente se levantó, lo llamamos la Atlántida. El magnetismo hace un giro completo, o giro de 90 grados. Y en 24 horas, el sol se levanta por el lado opuesto al que hizo el día anterior. Coño padre, que no está amaneciendo al contrario. Yo no aguanto este sin Dios. Pero he decidido solo mencionarlos porque este vídeo va de los cráneos de León y Rodope. ¡Me cago en el misterio! Antes de compartir mi experiencia personal, voy a relatar una serie de coincidencias en las que he reparado mientras preparaba este vídeo y que me han hecho gracia. Y que tenía que suceder así. Primero voy a soltar datos, para que veas que en principio son cosas que tienen bastante poca o ninguna relación entre sí. El primer artículo que he encontrado sobre el cráneo de Rodope. Esther Núñez pariente de León. Me da no sé qué decir su nombre entero, me da la mala sensación de que soy su madre y le voy a echar la bronca. El programa que mencioné de cuarto milenio. Ford, no el de la peli, nuestro Ford. Y aquí es donde hago aparición yo también. Que por cierto, yo soy Marieta, con dos test. Es terriblemente importante. ¿Y qué tienen o tenemos todas estas cosas en común? Mua, ha, ha, ha, ha, ha. Mientras investigaba las fuentes del artículo de los ingleses, que he de reconocer que me he quedado muy a gusto desmontándolos, Mua, ha, ha, ha. en la fuente más antigua que he podido encontrar, justo debajo de la noticia del cráneo de Rodope se encuentra esta que habla de un avistamiento ovni en el sur de España. Fíjate dónde pone que fue. ¡Esteres de Sevilla, mi arma. Y fíjate cómo termina el primer párrafo. Igual no te dice nada, pero yo te comparto mi trastorno. De Ford dicen que proviene de un pequeño planeta próximo a Betelgeuse. Es en inglés que dicen The vicinity of Betelgeuse. Sé que como coincidencia es una caca, pero cuando lo vi me echa y lo comparto. Esto ya lo he mencionado, pero también me resulta curioso que en mala anatomía juntaran el cráneo de Rodope y los del Cáucaso. Y en las jornadas del misterio de 2022 coincidirán justo las personas que se han interesado por esos cráneos. Bueno, el cráneo del que se habló no es el de Rodope exactamente, pero tú me entiendes. Y a pesar de lo que dije antes, en el programa de cuarto milenio que he mencionado hay tres detalles que me hacen gracia. El primero es que, una vez más, ambas parejas de cráneos aparecieron juntas en la conversación que mantuvo Esther con Iker. Probablemente aquí Esther ya conoce lo que escribieron los ingleses, así que igual menciona el de León porque los ingleses intentaron desacreditar el de Rodope y resulta ser igual que el de León. Sea porque se le ocurrió ella solita, sea porque pensaba en el artículo, me resulta curiosa. Y si fuera por el artículo, además, me haría mucha más gracia todavía, porque los ingleses lo escribieron con la intención de tirar por tierra el cráneo de Rodope, y al final están contribuyendo a difundir el mensaje que esos cráneos quieren transmitir. Entonces pues, al final todo, todo a banda. El segundo es que Iker, al presentar a Esther, suelta el siguiente comentario. Lo que viene a continuación es es de película tipo Indiana Jones, de verdad. <ríe> Sí. Y el último, que cuando hice la línea cronológica y escribí lo de que en 2017 se habló en televisión de cráneos extraños, no sabía en qué fecha había sido emitido originalmente el capítulo donde sale Esther, pero al indagar encontró un tuit. Hay un detallito extra. Esa escueta mención por parte de Esther fue lo que hizo que yo me enterara de la existencia del cráneo misterioso de León. Cuando Esther dijo que habían encontrado un cráneo extraño en León fue plan de ¡WALA! ¡Aquí en mi tierra! Y me pongo a buscar dónde apareció exactamente. Y me encuentro que fue poco a más de media hora en coche de donde yo vivía. Y fue plan de ¡WALA! ¡Está cerquísima! Y me entró toda la curiosidad del mundo. Y recuerdo que vi ese programa más o menos en mayo, junio. Y justo en julio de ese mismo año el cráneo estaba expuesto en Santa Coloma de Somoza. No recordaba el año exacto en que ocurrió, solo los meses. Pero encontré el cartel. Fue en 2019. En concreto, después del último fin de semana completo de julio. Lo recuerdo porque ese fin de son las fiestas de Asturias y Romanos de Astorga. Fui uno de esos últimos días que estaba expuesto, pero no recuerdo exactamente cuál. Y esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver el cráneo en persona. Y fue gracias a Esther. Quiero creer que si no hubiera sido así, tarde o temprano me hubiera enterado de su existencia por otro lado. Pero como dije antes, tenía que ser así. Desde entonces he tenido la inmensa suerte de enterarme de lo que sucede en torno suyo de primera mano. Porque cuando uno busca la verdad, el destino te pone en tu sitio. Te pone fácil. Este no es un momento en donde todavía se pueda establecer un punto de duda es un momento en donde ya se debe asumir definitivamente lo que es el ser ya no se puede dar espacio a la casualidad y empezar a comprender todo desde la causalidad Claro, es una cosa que Tienes que vivirla, o sea, tienes que estar allí o estar cerca o documentarte del tema y a partir de ahora pues tenemos que facilitar esa, esa misión a mucha gente, facilitarles la información, que mucha gente que no tenía nada que ver con cráneo ni nada parecido como yo, estamos ya involucrados, pero porque sí que teníamos que ver realmente. Y justo eso es lo que estoy descubriendo que ocurre también conmigo. A partir de aquí voy a entrelazar lo que cuenta Viviana con un poquito de mi experiencia, porque hablamos de lo mismo pero de distinta forma. Cuando Iván llegó a, hasta mí, con el cráneo misterioso, lo primero que sentí fue la gran tarea que él debía realizar con el cráneo. ¿Y por qué estaba el cráneo en este momento sobre la mesa? ¿Qué pasaba con ese material tan, tan, eh, tan físico, pero a su vez con una gran implicancia energética? Cuando yo llegué al cráneo misterioso y a Iván, sinceramente, no me transmitió nada de esto. Va, ahora en serio. La sensación que me transmitió el Cráneo de León esa primera vez fue esto. Esto es tengo que estar pendiente de lo que pase con este cráneo. Pero creía que era por mí misma, porque me llevan pasando cosas raras, pero muy raras desde siempre. Aunque hasta poco después de la charla iba como pollo sin cabeza en estos temas y creía que mis cosas raras me ocurrían porque soy rara, sin más. Además, en ese momento no había demasiada información sobre el cráneo. De vez en cuando comprobaba si habían salido noticias nuevas, pero como ya hemos visto, durante mucho tiempo la información se mantuvo estancada. Hasta que un día vi una entrevista en la que Iván comentó que había un tío que se había interesado por el cráneo y que le estaba realizando una investigación científica y le quedaba poco para publicar los resultados. Entonces decidí ponerme en contacto de nuevo con Iván. Y sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta en ese momento, nos reunimos un día que había eclipse. Fue a finales del 2021. No recuerdo exactamente si fue el 19 de noviembre o el 4 de diciembre, pero uno de esos dos. Y otra casualidad curiosa que comparto. Ese día, justo mientras Iván y yo estábamos reunidos, Ford llamó a Iván por videollamada y le enseñó una cosa y de rebote yo también me enteré y fue plan de ¡Fua! ¡Qué suerte tengo! Si yo estuviera viendo este vídeo me moriría de curiosidad por saber de qué se trataba. ¿Ves que Ford ha dicho que le ha hecho una reconstrucción al cráneo? La he visto. No diré nada más por respeto, pero... ¡Fua! Porque esto tiene una cara, tiene un rostro. Ahora hay una reconstrucción. Pones vaciones, 100%, 100 a las bases. Es que la base sí es esa. Sí, señor. ¿Alguien ha dicho hype? Es muy importante que elementos tan maravillosos de pruebas existenciales, tangibles de lo que han sido civilizaciones anteriores estén en nuestras manos. Es tan importante para que todos y cada uno de vosotros podáis ver con los ojos físicos y con los ojos espirituales el camino a recorrer. Estoy muy de acuerdo. A mí al principio me costaba creer ciertas cosas. De hecho, agradezco tener pruebas que ninguna enfermedad mental pueden explicar. Y me refiero a esas cosas raras que ya contaré en otro vídeo, si no lo he contado ya. Y más de hecho todavía. Hay ciertas cosas que hasta que no me lo demuestren, no me lo creeré. Pero ahora que me voy ubicando, empiezo a ser consciente de que en realidad, esas cosas raras que me vienen ocurriendo durante toda mi realidad? vida, al final resulta que están relacionadas con el cráneo misterioso y con todo lo que le rodea. ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué significa su aparición en este momento? En este momento, la Tierra y la humanidad están en pleno proceso de ascensión, en pleno proceso de cambio vibracional. Es como si, para que todo el mundo lo comprenda fácilmente, de una manera muy didáctica, hubiéramos promocionado de, de estancia escolar. Evolucionamos, ascendemos. Y cuando decimos ascender, no significa que te levantes de, de, de donde estás, significa que las facilidades para conectar con la energía son mucho mayores, pero también aumentan las responsabilidades como ser humano y sobre todo como alma, como todo elemento que ha estado contenido dentro de una vibración, en este caso de un ser que ha tenido vida, que ha tenido forma, una forma muy diferente a la nuestra, pero interiormente había un alma, que quería dejar ese mensaje impregnado en esa parte que había sido de su vehículo físico. Y ese mensaje fue el amor y la sanación que hay que ejercer en cada paso que demos en cada acción que hagamos, en cada palabra que digamos. Y sobre todo, conscientes de todo lo que somos, de que no estamos solos, de que la Tierra es una parte más de todo un gran universo cargado de seres, de vida y de existencia extra a esta tierra que interactúan con nosotros desde cualquier plano que se pueda llegar hacia nosotros. Que hay de todo en ese universo y esta existencia, esta, esta civilización a la que perteneció el cráneo era una de las pautas que daba, no, no estamos solos, tampoco todo lo que hay es absolutamente de luz, hay de todo. Hay muchas razas y hay muchas intenciones, ¿con cuál vibra cada uno de vosotros? Eso es lo que cada uno debe descubrir, es lo que todos debemos descubrir sentir. Escuché a alguien referirse a las especies que han acudido a ayudarnos como nuestros hermanos mayores, y me gusta ese término, y como buenos hermanucos quieren ayudarnos a no cometer los mismos errores que ellos. El cráneo trataba de comunicarme cuáles habían sido esos eh, errores, entre comillas, o esas lecciones no aprendidas. Y entre ellas se encontraba la falta de amor, la falta de ejercicio amoroso de la tarea, A pesar de que el cráneo sí transmitía un gran amor. Había quedado como prueba viviente de aquello que no pudo continuar. El cráneo nos quiere hacer tomar conciencia, nos quiere decir todas las formas de vida, existentes o no, presentes o no, son válidas. ¿Tú con cuál vibras? ¿Tú con cuál estás cercano? ¿Eres humano? Sí, pero también tienes... Una energía que conecta con muchas partes y también conectas con esta parte incluso del cráneo que dice yo he estado aquí, yo he vivido aquí, yo he sido parte de esta tierra. Pero no pudimos continuar porque algo no hicimos como debíamos hacer. ¿Y qué fue? La falta de amor y sobre todo el gran ego. El cráneo me transmitía muchas decisiones tomadas de manera... Eh, egoísta sin hacer caso a aquello que la Tierra misma les iba diciendo. En cierta manera es un poquito repetir aquello que por diferentes circunstancias hoy en día también se está viviendo. El cráneo ha venido para decirnos nosotros hemos estado, no pudimos seguir, pero a través de nuestra energía y de, nuestra, de nuestro ejemplo de presencia queremos asistirles energéticamente para poder hacer este proceso de evolución. Voy a chivar una cosa. Estoy casi segurísima al 100% de que no todos ellos murieron. De los otros dos, uno me venía que era era otra pareja, es otra pareja, y que por eso transmiten ese sentimiento de absoluta tristeza y lo entiendo. ¿Cómo te sentirías tú si hubieses visto morir a la inmensa mayoría de los de tu especie y más de la manera que ocurrió? Bueno, si estoy en lo cierto, aunque creo que sí. Creo que he conectado las historias adecuadas. Probablemente hable de esto en otro vídeo, y probablemente también con Viviana, pero en verdad todos nosotros tenemos la capacidad de conectar con el cráneo misterioso y recibir la misma información que Viviana. Mm, quizá no la misma exactamente, porque al final cada uno tenemos nuestra propia experiencia. Probablemente nos cuenten a todos la historia en general y luego a cada uno los detalles que más nos interesen según nuestra curiosidad. Pero animo a todos a que no os conforméis con el cráneo misterioso. Como bien dice Ford, el cráneo es solo el principio, es el acicate de todo lo demás. Puedo compartir que estoy muy contenta porque recientemente he sido capaz de poner nombre a unos seres Muchas. con los que estoy en contacto. Me ha llegado esta información a través de Sergio, el de Planeta Intraterreno. Yo cuando era más joven jamás imaginé que pudiera vivir lo que estoy viviendo y realmente ahora cuando he descubierto la realidad, ¿no? como es multidimensional, estoy flipándola. ¿eh? Estoy flipándola todos los días y es lo que os quería comentar. Es eh, no fliparla, sino para, digamos, devolver a mi ser al estado de la multidimensionalidad, que como sabéis es un estado natural de cualquier ser humano. Lo que os diría sería que os relajéis relajaros porque van a venir tiempos muy bonitos, tiempos de seres muy curiosos, muy extraños y que jamás en todas vuestras vidas podréis imaginar que pudieran existir seres así y que están entre nosotros. Estoy hablando de la raza de los Udefejanos. ¡Jofaina! Cuyo epígrafe y cuyo código es el número 17. Entraron en nuestra atmósfera el año 2017, calendario gregoriano, casualmente. Esta raza es una raza nórdica, es una raza de seres rubios, altos, y vinieron con un propósito, con un plan. Y siguen, obviamente, están aquí ahora, y si están aquí ahora, ¡esperaos! Los udecejanos es una raza humana, viven en una especie de socialismo utópico, mágico, es decir, la realidad para ellos es como... Digamos que ellos viven el intento, constante de no aburrirse. Entonces, eh, inventan todo tipo de cachivaches, tecnologías, muchas tecnologías absurdas. Han llegado al máximo grado de desarrollo de la tecnología y de la civilización. Son muy, muy eh, divertidos. Son muy divertidos. Ellos no creen en la fuente, no creen en Dios. Ellos rinden tributo a una tecnología que está conectada a la fuente. En cada una de sus casas hay un, un, una, un terminal que está conectado a la fuente, que, te, que tendría la forma como, no sé, un microondas o un frigorífico y rinden culto a su frigorífico <risa> o, a su, o a su microondas particular. Pero hay iglesias, hay templos, donde están todo lleno de microondas o, o frigoríficos a los cuales rinden tributo y culto. Pero es que, claro, no se puede comprender la mentalidad de un Udefejano desde el punto de vista unidimensional nuestro en, est en, en estos momentos. No, no, se le puede, no se les puede comprender. Es una realidad muy diferente de la nuestra. En el planeta que ellos viven, por ejemplo, los árboles caminan. Es como un planeta muy parecido al nuestro. Yo, en algún momento, llego a pensar que es un planeta paralelo a la Tierra. Y ellos llegaron en sus naves en el año 2017, ¿eh? el calendario gregoriano. El hecho de que estén aquí en estos momentos significa que su potencial mágico de cambio de la realidad a eso quería referirme, está a nuestra disposición. Entonces, después de toda la operación desde el 2020 y tal, para intentar convertirnos en máquinas aburridas, grisáceas, en seres monótonos, en seres absolutamente controlados y controlables, va a ser atacado y va a ser destruido gracias a la participación activa y a la influencia de esta raza extraterrestre que, como os digo, se llama... Los udecejanos. ¡Jofaina! Es una raza anarquista. Aunque esta palabra suene muy fuerte ahora en España, ¿o que ha dicho? que ha dicho ahí Sergio Cobos? Ha dicho anarquista. Sí, sí, anarquista. Serían anarquistas místicos, ¿vale? Más o menos. Es decir, se las trae al pelo toda la moral de la sociedad, todas las reglas sociales se las pasan por... Así que mmm, esperad una auténtica revolución del ser, del despertar de la propia conciencia humana, rompiendo Todas nuestras esclavitudes, todas las formas de control que están alrededor de nosotros, todo eso va a ser arrasado, a pesar de lo que estáis viendo en estos días o en estos momentos en España, no os preocupéis que están ahí los udefejanos y que va a haber un gran cambio, un vuelco. Y además de una forma muy bonita, no va a ser desde una, desde una perspectiva de odio o de rencor o de conflicto, ¿no? sino que van a generar armonía, pero de una manera que jamás podríais imaginar, no podéis imaginaros lo que van a hacer, ni la manera que lo van a hacer. Eh, colaboramos con los udefejanos, obviamente con todas, con todas nuestras <risa> cuidado porque son, son muy radicales a nivel creativo a nivel artístico, pero a otros niveles pueden llegar a ser muy rayantes, así que bueno, los tengo un poco eh, tranquilitos o ¿eh? sea, <risa> tranquilitas, no me, no me liéis la cabeza ahora, pero obviamente están ahí para ayudarnos, no estáis solos ni estáis solas, ¿vale? esto es lo que lo que os tengo que anunciar. Estoy muy de acuerdo con lo que cuenta Sergio sobre ellos ¡Jofaina! Oh, no son los únicos bichos con los que estoy conectada De hecho, también muy recientemente he ubicado a uno de mis ángeles de la guarda, pero si os dijera su nombre no me creeríais. A mí me costó creérmelo. Y también sintonizo con lo que considero una parte de los seres elementales del planeta. No me han querido revelar quiénes son exactamente, al menos de momento. Dicen que no me quieren fastidiar la sorpresa. Pero son como duendecillos. Igual de traviesos e igual de cabrones. En ese sentido se parecen a los otros bichos. Oh, ¡Faina! Sobre este tema hay una cosa que me hace gracia, o no tanta. Y es que yo ya estoy en contacto con ellos, pero hay información que me llega a través de otras personas. Y también les he echo en cara lo mismo que a Foria Luis. Es que habéis dado muchos datos y a mí como me falta Hablan en general, pero evitan dar detalles concretos. O si los dan, es de forma aislada y sin contexto alguno. Ellos reconocen que sí. Es que es bastante parecido. Y no puedo evitar preguntarme, de nuevo, ¿a qué esperan para soltar la información? ¿Y por qué no me lo dicen a mí directamente? porque tengo que enterarme de ciertas cosas a través de otras personas? <coughs> No digo nada lo digo to. Me suelen repetir que es porque no quieren fastidiarme la sorpresa. Pero pedoreta para ellos. Yo sigo cuestionándome. Y se me ocurre que quizá lo hagan para que vayamos conectando los que tenemos curiosidades en común. O quizá porque dentro de poco tendremos todas las pruebas de toda la historia al completo. Y es verdad eso de que no quieren fastidiarme la sorpresa. Y spoilearme una parte sin querer. O tal vez me estoy rompiendo la cabeza y simplemente ocurre que son una panda de cabrones. La cuestión. El cráneo llegó a mano de la actual civilización humana para poder darles no sólo la fe y la muestra viviente de antiguas civilizaciones que no son como todo el mundo quiere imaginar tal cual somos nosotros hoy aquí y ahora sino que han sido muy distintas con niveles evolutivos totalmente diferentes el cráneo no sólo es una muestra no sólo es un elemento para saber que ha habido más y que como decía anteriormente no estamos solos el cráneo es un instrumento para poder sanar, para poder ajustar y sobre todo para poder conectar con aquello que nos va a ayudar a poder seguir avanzando en las asignaturas y en las clases que nos toquen recibir y dar. Porque hay algo que está claro. Nos colocamos a veces en el sitio de alumnos y otras veces nos toca en el sitio de maestros. Es solamente... Un momento, el que te puede modificar el lugar en donde estés. ¿Es importante el lugar donde te coloques? Sí, por lo que recibas. Pero también es muy importante cómo lo aceptes y cómo lo asimiles. El poder dar y también el poder recibir. Es fundamental. ¿Y cómo puede ayudarnos el cráneo misterioso? Pues, por ejemplo, si te cuesta sintonizar con tus hermanos mayores, puedes emplearlo como intermediario. Como una especie de radio o antena. Como bien dice Viviana, es una herramienta. Para eso nos lo han regalado. Entre otras cosas, porque es una herramienta multiusos. Y en verdad, el de Bulgaria también, aunque esté desaparecido. Insisto en que no hace falta tenerlos cerca. Solo hay que pensar en ellos. O en uno de ellos, como te apetezca. La energía es la misma. Tú simplemente dale vueltas, que ronde por tu cabeza. Y ve preguntándote cosas. A ver qué ideas aparecen por tu mente. Y fíjate en si esas ideas te surgen de de ti mismo o no. Y recuerda el tema de los colores. Puede ser útil. Ya sé que así de primeras puede sonar un poco a ciencia ficción. Yo ya he comprobado por cuenta propia que la realidad supera a la ficción con creces. Pero entiendo perfectamente que haya quien no se lo crea. Hace no tanto tiempo ni yo misma me lo hubiese creído. Pero ahora mismo puedo dar fe de ello. Eso es lo que a mí me funcionó. Por un lado los cráneos tienen una energía muy poderosa. Y por otro, nuestros hermanos mayores han venido a ayudarnos. Si tú les buscas, ellos te encontrarán. Cuando te hagas las preguntas adecuadas, las respuestas irán llegando solas. Y si tus hermanos mayores son tan cabrones como los míos, también cuando a ellos les apetezca por supuesto ha sido un año marcado por el descubrimiento y la caída de los velos de todo aquello que estaba agazapado tras una imagen que no era la que se vendía o la que veíamos y qué sucede con el 2023 es un año en donde las energías se van a mover de una manera absolutamente potente es un año que la madre tierra va a manifestarse con toda su contundencia, con toda su fuerza, pero para ello, aquellas partes que el ser humano ha trastocado y que de alguna manera entorpecen la evolución de la sanidad de la madre tierra, se verán eh, tocadas y movidas para que esa sanidad de Gaia se haga realidad. Esto lleva un cambio, ¿no? Y realmente... Mmm... La mayor parte de la gente que siente, siente que va a haber un cambio, pero ya. ¿Qué piensas tú de, de eso? Eh, a ver, en este momento la humanidad está en un proceso de catarsis absoluta. Está haciendo una gran, gran remoción a niveles eh, estratosféricos. O sea, todo, toda la parte humana, eh, física, energética, de conciencia, eh, sistemas sociales, económicos, políticos, terrenales y demás, está todo en un en un punto de catarsis. Esto se genera para que realmente en esa catarsis se quiebre, se rompa, caiga lo que no sirve, para que quede real y verdaderamente la esencia de lo que tiene que perdurar y persistir. La cosa es ir descartando cosas y al final, cuando tú descartas todo lo que quieras, no te queda otra que sea la verdad. La verdad va a resurgir de forma fuerte y contundente. Una verdad innegable que sacarán a la luz los seres que han elegido tener esa tarea, seres que han, se han comprometido para poder llevar a cabo el plan de limpieza de la faz de la tierra, de limpieza energética, ideológica y espiritual. Hay quienes van a poder permanecer en este lugar de forma física con la nueva esencia haciendo frente al cambio que implica el ser consciente desde la verdad sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de estructura y habrá personas que decidirán partir para poder venir nuevamente con otra forma eh, mucho más depurada y con una conciencia mucho más asentada en la nueva dimensión. Este cambio implica para todos una gran catarsis. Estamos en ello y el camino que hay de aquí en adelante es trabajar mucho sobre cada uno de nosotros y ser conscientes de que lo que hacemos en nosotros lo estamos conectando a la red magnética. Por lo tanto, lo estamos entregando a todos los demás. No somos juntos aislados. Somos no. un todo en cada uno. ¿Cuál es la tarea que todos y cada uno de nosotros deberíamos plantearnos la primera de todas y aunque sea repetitiva, aburrida o como cada uno quiera definirme, vivir desde el amor la segunda, ser conscientes de la inmensidad en la que vivimos y de que no somos exclusivos, que no somos los únicos ser conscientes de que no todo lo que hay está al servicio positivo de la humanidad. Hay muchas energías que, así como quieren aportar, también hay muchas que quieren restar. Y es ahí donde nosotros, en ejercicio de ese infinito y universal amor, debemos poner el tope y decir, no, yo no te consiento, que me restes, porque yo estoy sumando, yo estoy tratando de que este universo, de que este proyecto de este plan tierra amoroso salga adelante y siga ascendiendo para que todos tengamos una gran evolución en donde todas nuestras capacidades energéticas puedan ser ejercidas desde la libertad. Es un año, el 2023, en donde descubriremos la fuerza que poseemos y seremos capaces de caminar en ella con absoluta firmeza haciéndonos antorcha viviente del amor universal infinito incondicional sanador esa es nuestra principal misión en este próximo año el congreso pues mira el congreso me satisface porque como ahora han tenido la oportunidad de hablar el investigador, el científico y tal, y decir y demostrar con pruebas que no es una vaca, lo que impedía que el cohete despegara, ese lastre, ese ancla, la hemos quitado. Entonces ahora uff, va a despegar. ¿Ahora qué pasa? Pues ya veremos, a ver lo que va pasando, porque claro, esto ahora es lo que decir de la bola de nieve. Se van a ir uniendo personas y si tenemos en cuenta lo que dice Viviana, de que la energía positiva va a ir cribando y tenemos en cuenta que todo se va a ir y que es el momento adecuado, pues se va a formar algo muy grande, muy bonito y ahí estaremos para poder contarlo. Eso es todo Insisto en lo que se ha dicho a lo largo de este vídeo. Ten tu propia experiencia. Saca tus propias conclusiones. Espero que esta recopilación le sea útil a alguien. Creo que no me olvido de nada importante. Así que solo me queda añadir que gracias por ver este vídeo y desearte que tengas muy buenos miedos <ríe> Me encanta esa broma. <ríe>